Vale. tardes bueno, Hola qué bien. Elena Qué de caras Hola. conocidas <risa> César, Mónica, Patricia, Ana, Miril Mari Miguel también se están conectando por ahí Hola, ¿qué tal? Hola Mari Raquel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? montón. Pero Fesa, vaya tal raspada. Tal está? Me he cortado las puntas. <ríe> <ríe> ¡Jolí! La oh. ¡Hombre, Marimar! ¡Hola! ¡Hola! Me alegro de veros. Sí, sí. sí. Igualmente. Sí, <ríe> Yo no he traído café, un minuto. Bueno, Yo agua, así, eh, que ya no son horas ahora de café. Ah, bueno, te iba a decir, ve, ve a buscarlo. Ah, bueno, tú vienes muchísimo más preparada. es eso? Una cervecita. Ah, ya que puedo. horas ya, verdad? Claro. Eso es. <risa> Somos un montón, ¿no? 17. Sí, sí, qué bien. Ana, mi vida hacía muchísimo que no coincidíamos. Pues sí, <risa> hacía mucho que no podía conectarme con vosotros. <risa> Siempre me coge mal día, pero hoy de momento puedo. <risa> bien, bien, bien. <risa> yo creo que no te veía desde Santiago. Pues ¿no? a lo mejor, sí. sí. sí, sí ah, fíjate, sí, sí. pues yo a Santiago no fui, pues más. <risa> más tiempo. Pero no se nota de dónde Sana, ¿no? No, sé, apenas. no se nota. Si la solo boca, la falta como... a bailar. Sí. Si, si no tienes, cerrada, pues si no no tienes apenas mucho. acento, Ana, no, di que no, que no tienes apenas no. Pues eso te digo que si tengo la boca cerrada casi no se nota. <risa> ahora, ahora, bien. Paloma, ya, bienvenida. Paloma en su terraza. Muy bien. Y hace un calor hoy horroroso, ¿eh? Hace Tenemos mucho calor. 33 grados en Plasencia. Sí, aquí también. No sé los que hace, pero hace muchos. Mm. Ay, pues oh, es Dios. que creo que llevo una hora conectada a esta reunión. ¿Eso? Ah, porque de me... <risa> ¿Por estaba, estaba en Canarias. Nos echabas de menos. ha ¿Será, <risa> Será eso. Bueno, Hay gente por ahí todavía conectando el audio, Julia, Pilar, no sé si están teniendo problemillas, Vemos a ver, esperamos un poquito, que llevan ahí rato intentándose conectar. Muy bien, gema también viene ahí preparada con el café. A ver, nos decís que es café, pues café, venimos todos con ello. Claro, sí, sí. De hecho, estuve en Elena, casa que... de mi madre ¿Sí? y he rebuscado para aquí a ver si había alguna pasta o alguna galleta o algo, no tiene nada. <risa> Elena, tú, tú llevarás ya unos cuantos hoy, ¿no? Unos sí, cuantos cafetitos. Llevo unos cuantos, soy adicta al café. Ay, ay, ay. Lo bueno es que no te hace efecto. Bueno, depende del día. <risa> yo ya agüita, ¿eh? No he sido previsora y no he puesto una cerveza a enfriar como María como Martínez. Era, era lo suyo. Esta ya lleva enfriándose varios días y digo, va a ser la oportunidad, porque si no, ¿cuándo tengo yo tiempo de tomarme una cerveza, una tostada de estas ricas? Pues nunca, pues hoy. Pues hoy, que tenemos una horita y algo por delante. Por claro. La con los, de los hermanos <risa> si no, has ¿Te has puesto una cerveza en fría? ¿Qué? ¿Te has puesto una cerveza en fría? No, pero yo no sé, ¿eh? si levantarme lo que se conecta a todo el mundo y la pongo ahí un poco... Es que te Eso. gustan muy frías. La cerveza en fría es lo mejor para un catarro ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué ¿Sí que me ni calditos ni nada, ¿Cómo? cervezas. Sí, Oscar, Pero por la tarde. Sí. Bueno, yo creo que ya vamos estando muchos, ¿eh? Veo por aquí ya 10, oh, 10 personas. ¿Sí? Oye, no, bueno, si, si queréis esperamos un poco a que haya paridad. Estaba, iba a decir. ¿Paridad de qué? De cervezas. De hombre, de hombre. ¿No os claro, dais cuenta claro. que solo tenemos a dos. A loco, que que a vale. Bueno, pero los dos que hablan bastante. Bueno, no, no, no, Yo me tiendas, voy a silenciar eh, la... ya. Son... Preferimos la calidad, Creo que es a la cantidad. Hola. Hola, Hola Cristina. ¿Sí? Yo creo que ya no pero por ahí hay gente intentándose conectar, yo creo que ya conectados estamos todos. Hay gente por ahí sin cámara, sin audio, con micro cerrado, pero sin... Si queréis vamos comenzando y la gente se va incorporando, pues les vamos dando paso. ¿Os parece? Vale, sí. A ver, la, la idea de hoy me encanta porque hay, hay muchas caras conocidas. La idea de hoy un poco es la de sentarnos a tomar un café, a unos libres, con la cerveza, el agua, lo que queramos. Pero la idea es que nos sentemos a, a hablar. Sin, sin un guión, sin un gran ponente que nos dé una clase magistral de nada, ¿vale? Simplemente vamos a hablar de lo que sabemos, que es de, de nuestros hermanos, de nuestras entidades, de, de nuestras inquietudes, de, de lo que de verdad nosotros somos. y nadie más, ¿vale? Entonces, yo creo que la idea un poco... Podríamos empezar presentándonos, porque yo a algunos sitios conozco, luego tengo por ahí alguna cara que me baila y que de hecho no le ponía ni ese nombre, pero, pero por presentarnos, ver de dónde somos y luego ya, pues todo va surgiendo, porque al final ya os digo que estamos un poco, Cristina y yo, para irnos dando paso, para ir hablando, un poco de moderadoras, pero en un rol, pues eso, muy, muy, muy secundario, ¿vale? Y la idea es que hablemos todos. Entonces, con total libertad, que nos sintamos cómodos y, y que resolvamos todas las dudas que tengamos. Y si surge alguna duda y no somos capaces de resolverla en el grupo, pues ya preguntaremos al que nos tenga que responder. ¿Vale? Entonces, si queréis, por, ya que he tomado la palabra, os parece, pues yo soy Raquel, yo creo que muchos me conocéis, eh, soy de Salamanca, de Asprodes y hasta hace nada, era una de las profesionales de la entidad. Y hace cuatro años me marché de la entidad y me quedé como socia, entonces yo siempre me presento como amiga. ¿Vale? Entonces, pues, pues ese es mi rol hoy aquí, el de amiga. Que no es poco, ¿eh? Que nada, claro, claro, es otro rol más. Sí. Bueno, pues yo soy Cristina y, y soy de Valladolid. Eh, y soy hermana de una persona con discapacidad, de mi hermana Elena, <ríe> que está en Viana en un centro de Asprona de la Fundación Personas de Valladolid. Y bueno, pues nada, pues estoy aquí encantada de, de estar con todos vosotros y, y ver qué, qué nos preocupa y qué nos ocupa un poco a cada uno, a quien quiera contar. Así que nada, que se vaya presentando a alguien más. A ver. Yo soy Toñi de PlaceA de la asociación Placias de Placencia. Eh, tengo una hermana con discapacidad y, bueno, pues pertenezco a la, al grupo de hermanos de mi asociación desde hace un par de años y llevo aquí en la red desde, desde el encuentro de Salamanca. Desde el inicio, vamos, de la red. Desde el inicio de la red, pero no de los grupos de hermanos. Exacto. De muy bien, gracias Toñi. ¿Digo yo por orden? ¿Esto va por orden? No. Ah, vale, el orden, sí, yo creo que cada uno es diferente. ¿eh? Sí. Pues tenemos órdenes diferentes. Bueno, da igual. Yo soy María del Mar, el otro que aparece ahí, que es José Miguel, es mi marido, pero no está aquí, está trabajando porque sale a las 8 y cuando puede viene, y cuando no puede, pues no viene. Y yo soy hermana de José Carlos, que está en un centro de, de Asprona, aquí en Valladolid, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, pero siempre también eh, puntualizo que soy de Salamanca, los dos, los tres, mi hermano, mi marido y yo. Los tres somos de Salamanca y pervivimos aquí en Valladolid. Y voy y vengo, en esto de los hermanos voy y vengo, según la vida, me manda para un lado, me manda para otro, pues cuando puedo estoy, cuando no puedo, pues me da rabia. Pero bueno, si puedo, pues estoy. Ya sé que lo sabéis y os lo agradezco ya sabemos Marimar o sea, los Además, siempre, suenan... sí, claro, siempre estás otra cosa es que, que puedas participar más o menos, pero estar estás sois de sí. verdad la pera ¿eh? sí, sí. y sin culpabilidades ¿eh? es que cuando se puede se está y cuando no se puede pues, pues, pues nos da rabia, como dices <risa> porque nos lo perdemos claro, sí. es que a Marimar no le gusta perderse ni una <risa> que es muy activa ahora lo de la sangre de Salamanca ya lo entiendo yo Ah, <risa> claro, claro, por eso están tan activa. <risa> Muy bien. Pues no lo sé, no sé qué orden, cada uno tenemos un orden, así que otra persona que se presente. Hola, yo soy Gema. Hola, soy Gema. La heja, soy la hija de Toñi, ah, sí. de Extremadura, y yo soy sobrina de una persona con discapacidad intelectual y también trabajadora de la Asociación Placia y pertenezco al grupo de hermanos de Placia porque mi madre ya sabe <risa> tiene que tirar de cualquiera no, es... no, bueno y nada y aquí estamos también que cuando podemos nos conectamos y cuando no pues no porque con la, el trabajo y la casa, bueno. los niños etcétera, etcétera es lo que hay, pero bueno encantada de veros a muchos que os vi en Santiago y a otros, los vi el sábado que sí Néstor <ríe> y nada, encantada de volver a verlos a todos sí, bien. Bienvenida Gracias Gema Pues otra persona por ahí Almudena que estás, Venga, en estás en verde Estás en verde Venga pues voy yo oye? ¿Me oís? Sí, sí. Ahora sí Ah, vale. Yo soy Almudena Y por aquí está mi hermana Patricia también Y somos hermanas de una persona con discapacidad Que es Laura Sánchez eh, que está en el centro de las fuentes en Madrid, que es de APROCOR. Eh, normalmente no nos conectamos, pero bueno, vamos a ver si ahora retomamos un poquito y nos empezamos a conectar, si el trabajo y todo el diario podemos, pues encantadas estaremos de hacerlo y de estar aquí. Oh, qué bien, pues claro, perfecto, perfecto. bienvenida Almudena. Y lo importante es eso, es los momentos en los que podamos, el ir apareciendo para, para no desconectarnos y, mm. y bueno, como verás, eh, en ningún momento te vas a sentir ni nueva, ni, ni oh, madre mía, he perdido el hilo, por pues lo que hice de Marimar, pues cuando puedo me conecto y cuando no, pero siempre vale. cuando vuelves, pues verás que, que el ritmo sigue parecido, habremos avanzado, habremos cambiado, habremos. Pero, pero coges el hilo rápido. Así, sí, es como un, grupo, como un grupo de amigos, que puedes haber eh, una época que no les ves y luego vuelves y es como que nada hubiera pasado, ¿no? Es como de qué estábamos hablando ayer, pues ya está Exacto sí. Genial, gracias Y a Patricia transmítele lo mismo a tu hermana ¿eh? Sí, por aquí está, está, por aquí está está. Vamos No, sé si se ver. la veis, sois clavadas ¿eh? no, no, no hace falta buscar en los cuadraditos estos que aparecen aquí Ya se quiénes son las dos hermanas Qué curioso Bueno, muchas gracias a todos Bueno, pues detrás de Almudena tiene que ir Paloma que es la otra de Madrid que soy yo. Entonces, <risa> Muy madrileña. Claro, del foro, del foro. Pues yo soy Paloma. Soy hermana de Miguel, que es una persona con discapacidad y pertenezco a Fanias en Madrid. Ya está. Perfecto. Yo tengo por ahí, claro, es que mi orden es diferente. Yo en mi orden ahora Elena Millado. Vale, yo no quería todavía hablar porque parece que siempre soy la primera que me lanzo, Tío, dejé... ¿Lanzo? Es que tengo, ya sabes que soy muy impulsiva y digo, quería dejar primero que hablar a los demás y luego ya me presentaba. Tú no bueno, te pues... cortes, Elena. No, no, pero es de vez en cuando tengo que frenarme y parar, no, y, parar no, no. y escucha. Bueno, pues yo soy Elena Mellado, muchos de vosotros sí que nos conocemos, otros un tanto. Soy hermana de tres personas con discapacidad intelectual, de Miguel, de David y de María. Eh, vivimos aquí en Valladolid, están en distintos servicios también de Asprona Valladolid, de Fundación Personas y bueno, pues eh, también de las personas que intento estar <ríe> y me molesta cuando no puedo estar pero bueno, a veces no abarca uno tanto, pero vamos, aquí estamos para compartir y para y lo que hablamos, para tomarnos un café y compartir nuestras inquietudes Además Elena, si tú siempre eres de las que estás Sí lo intento. Está y además aportando siempre muchísimo. Claro, me hago sí. notar, me gusta hacerme notar, se me nota, ¿no? No iba por ahí. Estás sumando. Ya, ya. Pues de una que casi no habla, a mí el siguiente que me sale que casi no habla es César. Ah. <risa> bueno, yo como dice como Raquel, soy una persona muy tímida, no me gusta hablar, no mucho. <risa> Bueno, yo me llamo César, eh, soy de Valencia, soy el asterisco de la red de hermanos porque estoy solo aquí en Relevante. <ríe> Todos ya, contigo, nunca solo. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es aquí en Relevante yo he hecho de menos más gente, pero bueno, en fin, no pasa, nada. intentaré que algún día haya más gente implicada. Soy hermano de Alberto, aparte es ser pequeño, que es hermano, yo del medio. Y bueno, en mi familia siempre hemos intentado ir por delante. El ejemplo ha sido mi madre, que ha sido. Bueno, como todas las madres, una madre, madre coraje. Y pertenezco a la entidad Francisco Esteve de, de paterna aquí en Valencia. Eh, hay un grupo de hermanos estable, el único grupo de hermanos estable de la nueva valenciana el año 2008. Y bueno, eso me ha servido pues, para, para mejorar como, como hermano y para tener una perspectiva diferente. Una visión crítica de, lo que de la comunidad. Crítica no en el sentido de, de criticar, mmm, en el más sentido, sino que en el sentido de, de mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y pertenecer a Red de Hermanos me ha servido a mí para, también para tener otro tipo de visión y me ha para, para crecer literalmente. Y ya está. Y como no me gusta hablar, ya me cae. <risa> <risa> Hola, Hola Bruno. Está la hora de la piscina. Qué suerte. Qué grande está. Pues yo en mi orden ahora diría Ana de Amivil también, de, de que una que casi no habla, otra que tampoco casi habla. <risa> bueno, pues yo soy Ana, soy de, de Terrer, tengo una hermana que va al centro de Amivil, que está en Calatayud y, y una hija que también va al mismo centro, están las dos ahora ya en el centro de día, en Amivil. Y bueno, pues estoy en la red, pues prácticamente desde el principio también y en el grupo de hermanos de la asociación, pues desde, desde hace muchos años ya que empezamos a movernos como grupo. Vamos, he estado desde siempre, pero como en el grupo de hermanos, pues desde que empezamos con el grupo de hermanos, ya no me acuerdo desde qué año, pero bueno, desde el 2005 por ahí. ¿Cómo se llama tu hija, Ana? Mi hija se llama María José y mi hermana Mariluz. Mi hija está hola. hola, hola María José. Acaba de llegar ahora y Mariluz se ha ido ya para su habitación porque ya, ya ha merendado y ya se ha ido a cambiarse de ropa. Y Tendrá venido cosas a... del centro. <risas> Tendrá otras cosas que hacer. Claro. <risas> pues nada. Eso. <risas> Pues yo en mi orden... Uy, se me ha cambiado el orden, no sé por qué. Bueno, ahora me aparece Julia. Hola, buenas tardes. No sé si he tenido problemas para conectarme con el ordenador, que la pantalla más grande y os vería mejor. Como no he podido, me he conectado por el móvil, entonces no veo nada más que al que habla o la que habla. Y un cuadradito en el que aparezco yo. yo. Yo tengo un hermano con discapacidad intelectual que está en la Fundación Juan 23 de Madrid y pertenezco al grupo de hermanos de la Fundación. Y a vosotros os conozco, aparte de, del grupo, de una reunión que hubo a través de plena de plena inclusión nacional en Madrid y, y concretamente de, de las personas que estáis ahí solo conozco a, a Néstor eh, pero bueno no en reuniones anteriores no me he podido conectar porque la mayoría de los días de las reuniones coincido con coincide con una clase que tengo <coughs> perdón eh, que estoy preparando de modo voluntario, desde que me jubilé en eh, la misma fundación a la que asiste mi hermano, estoy preparando un grupo de, de personas con discapacidad intelectual para opositar a, tanto al Estado como a la Comunidad de Madrid, como al Ayuntamiento de Madrid, como a DIF, como todas las ahora han salido unas para el Senado, todas las oposiciones que salen específicamente para ellos. Y me tienen muy ocupada, por eso no me puedo conectar a muchas de las clases porque coincide el horario de las clases de ellos con las reuniones vuestras. Pero hoy, como hemos terminado antes, porque tenían una fiesta en la fundación, la fiesta de la primavera, pues me he podido conectar y conoceros a algunas personas que no conozco y saludaros. Mi hermano lleva en la fundación casi 50 años, casi desde su creación y tiene 74 años, va para 75, pero ahí sigue. Mientras le sigan admitiendo en la fundación, pues yo encantada, porque para él es su vida, aunque vive en su casa, vamos, en la casa de mis padres, con una cuidadora, pero él afortunadamente, a pesar de su discapacidad, que es bastante alta, tiene mucha autonomía, sabe leer, se desplaza solo y, y bueno, pues eh, el, que, el que le dijeran que ya por su edad no podía ir a, a la fundación nos supondría un, un disgusto y una preocupación porque para él el, el levantarse temprano, el asearse, coger el metro, ir a, a la fundación, pues es su, su vida, su y luego ya vuelve por la tarde, también solo, como, como es muy autónomo y nada. Uh -huh. Yo soy su tutora y representante legal. Eh, somos siete hermanos contándole a él y los fines de semana, pues para que libre su cuidadora, eh, se viene a, a casa de cada hermano. Y está muy, muy bien y espero que por muchos años. Claro que sí. Muy bien. Y nada más. Luego nos cuentas un poco cómo es eso de, de la fundación, ¿no? Que tenga un tope de edad o algo así. A mí me suena haber oído algo de eso de la comunidad sí, de Madrid. normalmente dicen que hasta los 65 años. Pero a mí me Pero es un no centro digan, de día. Eh, eh, sí, si él está primero estaba en talleres ocupacionales, ahora está en centro de día. Y creo que legalmente hay un tope de edad que dicen que a partir de los 65 que es como que se jubilan pero yo por si acaso no digo nada <risa> pues <risa> hasta, que bien, ellos, ¿eh? hasta que ellos no me lo digan y bueno la verdad es que mi hermano aparenta 50 y tantos o sea no aparenta 74 y en la fundación ya lo saben por supuesto de porque mm -hmm. tienen sus datos sus fichas y todo pero a mí, claro. mientras legalmente no me llega una comunicación que ya no puedes seguir ahí, pues sí. yo encantada, porque ya, ya os digo que sería pues eso, una preocupación grande saber qué, qué hacemos con él y dónde le, le llevamos para que esté ocupado más que nada, porque el casa tiene, claro, la casa de mis padres y que es la suya. Sí, sobre todo porque conoce a la gente, entonces ya es claro, un espacio lleva, seguro lleva, ya. Sí, sí, lleva desde claro, los pues inicios, sí. conoce a todo el mundo por su claro. nombre, por sus apellidos, a sus compañeros, participa mucho a las excursiones que hacen, a las salidas, a, lo, a las visitas a museos, en fin, que, que es su vida. Y yo si se me planteara qué hago con él ahora, pues no lo sé, tendría que empezar a replanteármelo de nuevo. Yo afortunadamente bueno. estoy junto jubilada me podría ocupar de él, pero no, prefiero que siga con su autonomía y no limitarle lo que pueda hacer. Claro, pues, y además me parece súper interesante el que participes en estos grupos, porque aquí sí, tenemos ahí de infiltrada a Bea de Plena, que sí, algún recurso conoce. La conozco, <risas> Bea, la conozco personalmente, porque ha venido a los cursos de Plena. Claro, pues y... al final eh, el... El estar en estas reuniones, el hablar con otros hermanos, el que tengamos sí. la posibilidad de, de formar parte de la red y de participar en cosas de la red, yo creo que lo positivo que tiene es que entre todos compartimos conocimientos, sí. recursos, pero luego también tenemos de la mano a profesionales como Bea, que en un momento dado, sí. si ella no puede darnos una respuesta, sabe quién nos la puede dar, sí, claro. quién nos deriva con ellos, entonces... Mm, pues sí, yo creo que el estar en sitios bien. así da mucha tranquilidad sí, sí, así como es este. así es, muchas gracias yo siempre que puedo me conecto ya lo sabe Néstor claro. y, y bueno el no haberme conectado en otras ocasiones es por lo que os digo porque me coinciden las clases de la preparación Muy bien. bueno, menuda Con labor la, también esa ¿no? claro. el que ¡Qué menuda labor! Digo que es muy importante. Estás sí. preparándoles para opositar. Pues Llevo na nada menos que seis años desde que me jubilé, me abdujeron. <risa> y no hay forma de dejarlo. Yo digo, ya estoy muy cansada. Además, he tenido una desgracia familiar. Falleció mi marido el año pasado lo he pasado muy mal anímicamente y digo yo lo dejo, que ya no, ya no tengo ánimos para preparar las clases, para hacer los tres con vosotros, pero mis hijos me animan, mamá, no lo dejes, que para ti es una válvula de escape y es... Un... Eso te iba a decir, que también seguramente sea una manera de, de estar ocupada, sí. de estar... Bueno, ocupada estoy mucho porque no paro. claro no. No paro de actividades, ocupadas por la ocupación no es, es porque para, es para estar frente a ellos hay que estar anímicamente bien. Y yo sí, sí. Llevo. Bueno, seguro que te ayudan ellos también. Pues sí, la verdad que sí, que te aportan mucho más de lo que les eh. bien. aportas tú, bueno, y estamos contentos porque estamos viendo que... Que nos aprueban los chicos, o sea que tenemos buenos resultados. Mejor que mejor. Nos lo van aprobando, nos lo van aprobando. Ya llevamos como ocho o diez, no los he contado detenidamente, que están sacando plazo. Qué bien. Fenomenal. Sí. Muy bien. La verdad que es muy enriquecedor. Yo, en Gracias. mi orden, la persona la siguiente es Cristina. Cristina, nuestra Cristina. <risa> No ah, sé si soy yo, Raquel. Esa es que esa. No me, no, no, Como tengo también el móvil, no lo utilizo normalmente y no sé ponerme más cosas. O sea, no sé renombrarme como otras veces. Ah, bueno, pues bueno, pues yo me, me presento. Eh, yo soy Cristina, también pertenezco a Asprodes, Salamanca, y aunque vivo en Madrid ahora, pero bueno, eh, mi, mi vínculo está con Asprodes. Eh, tengo un hermano con una discapacidad que está en un piso tutelado. Y tengo bastante contacto con él eh, cuando voy a Salamanca y, y después. Entonces, solamente quería decir que mi tarea ahí es sobre todo mediar. Es decir, que, que como muchos otros hermanos, somos ahí el paso intermedio entre cosas que ocurren y pues abriendo un poco el canal de comunicación con ellos, no para que no con los padres tienen su relación y con nosotros pues tienen otra y que nada, que estoy encantada que yo también, o sea, este año sí he podido participar mucho más, otros años no por trabajo y, y encantada de tomarme un café con todos vosotros claro sí. fenomenal yo en mi orden ahora va Esperanza Noda Esta esperanza, o sea, yo estoy aquí voy a decir, al lado de Bea pero claro <risa> En el mío. Yo es la primera vez que acudo a la reunión y de verdad que sí he tenido ganas de acudir otras veces, pero bueno, la vida a veces se nos complica un poco. Yo soy de Tenerife, tengo una hermana que es autista, que tiene ahora cumple 55 años y no tenemos más hermanos, sino somos solo, solo nosotras dos. Mi padre todavía vive, vive en casa con mi padre y con mi marido y conmigo, y nada, eh, acude a un centro de día de una asociación a la que yo pertenezco también, una asociación pequeña de padres que ahora este año cumple 30 años de andadura, y que el nombre es Nuevos Caminantes, algo raro porque todo el mundo nos dice ¡Ah! Ustedes se dedican a ir de... de... de... Pero, pero al principio se puso ese nombre y, y bueno, pues se ha dejado porque también es verdad que, que tenemos que intentar caminar todos los días y nada, claro sí. estoy encantada de estar con ustedes, he participado con hermanos en algunas reuniones de grupo... Pero la verdad que las reuniones presenciales a mí se me hacen muy complicadas y, y de online pues me, me resulta mucho más fácil. Yo trabajo por la mañana y esta hora también me viene bien. Entonces uh -huh. si ustedes están de acuerdo pues a mí me gustaría acudir a más reuniones. Vamos, hombre, Vamos, a por, supuesto. Vamos a por supuesto. Por supuesto, no, todo el mundo es bienvenido. Sí, y una cosa que quería decir aquí, nosotros también a la gente que cumple 65 años ya no tienen derecho a la plaza de día en un centro de día normal, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que los chicos hay que buscar otra solución, no nos hacemos normales de buena a primera. Somos tenemos la discapacidad a lo largo de nuestra vida y es muy duro tener que quitar a una persona de un centro de día y, y cuando no le das el servicio, normalmente pues va a una institución de residencia y ya le quitas todo el entorno, porque tampoco, por lo menos nosotros aquí, tenemos muchos centros geriátricos de día. Entonces, Entonces entiendo que una persona cuando cumple los 65 años no, no puede ir a un centro de día, tiene que ir a una residencia para poder ir al centro de día de la residencia. No, puede ir a un centro de día geriátrico. Puede ir a una residencia, de, a una residencia para, para personas dependientes, sí. Bueno, tengo entendido que sí, pero claro, ya, si lo tienes que poner en una residencia, una persona que a lo mejor en su entorno, nosotros vivimos en un entorno rural, con lo cual facilita mucho más, porque, por ejemplo, yo, yo sé que en la asociación hay una persona que tiene 67 años que sigue acudiendo al centro y que tiene primos tiene la hermana tiene un montón de gente que está a su alrededor y tiene atención y él le encanta la casa le gusta un montón ir al centro no sé yo creo que quitarlo de allí, y ponerlo en una residencia pues no es lo mejor si lo vas a poner en algo que sea de dependencia para personas dependientes Solo hay residencias, no hay centros de día para personas mayores, no hay, con, con discapacidad intelectual. O sea, que Centro. son para personas y mayores. Y centros de día geriátricos tampoco hay mucho, O sea, que, que, que la verdad que es un problema y que sí que es verdad que yo creo que hay que trabajar en él. Porque los 65 años se nos pasa, o sea, los chicos llegan a los centros con, con 20 y pico de años largos ya. Y después, cuando nos damos cuenta, ya están en edad de irse. Son chicos que tienen sus amigos allí, que tienen su vida allí. Cuando tienen unas dificultades de, de integración social, es mucho más complicado, como es el caso de mi hermana. Pues ustedes saben que los autistas cuando, son muy complicados de, de integrar socialmente. Entonces, tampoco envejecemos nosotros igual que ellos. El envejecimiento y el deterioro nuestro es diferente. Yo tengo a chicos que, que siguen siendo, yo no los veo más mayores. Aunque físicamente estén más mayores, pues las capacidades han sido las mismas de toda su vida. Entonces, claro, es complicado, pero sí que es verdad que yo creo que las familias tendríamos que luchar. Porque hay, si no puede ser en un centro de día pues para, una, para el periodo de edad entre 20 y 65, sin intentar trabajar para tener centros geriátricos especializados para personas dependientes y que no tengan que acudir a un centro geriátrico normalizado, porque no es lo ideal. Una pregunta, Esperanza y Julia, cualquiera de las dos. Eh, Me estáis hablando de los centros de día, pero el centro de día pertenece a la entidad o es de, de la administración. Sí el no, dentro de día nuestro está, está, o sea, eh, eh, nosotros recibimos los los ingresos económicos de la administración, mm. pero no todos, una parte proporcional. Ya, ya, sí. Y desde o sea, de la entidad es una entidad es privado. Y entonces si sí. esta la propia entidad pone una edad, eso es lo que a mí me llama la atención. No, crisis. pero lo que pasa que sí ¿Qué? que es verdad que la administración te quita miras? la, la sube, ah. eh, te quita ah. la, el precio plaza día. Bueno, bueno, bueno, ser, es que... Debe ser por comunidades, ¿no? En Madrid, ahora sí. vemos también que en Canarias. En Castilla y sí. León no es así, no es Elena. Nada. Por eso nosotras no... Vale, vale, no lo había oído sí. nunca, por eso me llamó la atención. Yo solo... La que tampoco sí. no, me, me suena sí, Perdón, ¿y cómo es en Castilla y sí. León? ¿Hay límite de edad, sí. Castilla León o no? No, pero no hay gente muy, muy, muy mayor. Claro, sí, sí. Hasta toda su vida, vamos. Todo el ciclo sí, vital. ¿Qué sentido que hay un límite de edad? Y en Depende Extremadura tampoco. Pues, sí. Pero no, el... será, no será que los centros subvencionan esas plazas. Claro, no lo es, que, es que depe... eh, Perdón, caso un de la ley dice Perdón, la ley dice, la ley a nivel nacional, porque la ley de las autonomías no puede ir en contra de la ley de. a no, a nivel nacional. O sea, la ley nacional establece que el periodo de tiempo de una persona con discapacidad intelectual es hasta los 65 años. Eso está por ley. Que las entidades eh, pues, hagan pero, la vista gorda y den que, que los chicos sigan. También la administración lo hace porque tampoco tiene recursos donde ponerlo. Pero, pero la ley dice eso. O sea, pero que la es... ley ah, o, o las ayudas. Quiero decir, sí. yo entiendo, estoy que metiendo donde no me llaman, ¿eh? que eh, a lo mejor dejan de dar las ayudas. pero bueno, si, el, si el Llámalo centro... como quieras, claro, si no te dan ayudas. Sí, pero, pero por ¿no ejemplo, nosotros no es que somos una entidad pequeña. Y en este momento en la entidad hay casi 10 casos mayores de 65. Sí, eso no lo puede, o sea, económicamente no lo podríamos mantener. Claro, claro. Ver, sea, es este, verdad esto... que, se realiza que ellos necesitan a lo mejor otro tipo de atención <risas> cuando están teniendo años, aparte de la, no, yo no digo que no, pero también es verdad que personas más jóvenes que ellos son más dependientes. Y necesitan más apoyo, o sea que eso, es que cada persona... yo creo que lo ideal sería que la administración se diera cuenta que la situación es diferente y que las personas con discapacidad intelectual que acuden a un centro de día, pues deberían de estar el tiempo que su salud se lo permita, otra cosa es cuando tienen un tipo de enfermedad. Claro, que ya que voluntariamente no les sacamos y les buscamos otra, otra solución. Néstor, que nos ibas a explicar algo. No, yo, que yo creo que estáis, da, que estáis dando una de las claves eh, de las que podemos hablar evidentemente los hermanos porque nos vamos a encontrar con esto. Es verdad que no en todos los sitios es igual, eh, eso está claro. Primero porque no en todos los sitios es igual las plazas de concierto, en todo, no en todos los sitios es igual las, las vinculadas que te pueden dar... En Castilla y León, por ejemplo, como bien decís, en muchos sitios tú puedes estar en una residencia, residiendo, pero luego acudir al centro de día donde, donde está realmente tu vida y tu grupo de amigos. Sí. Pero en muchos casos se puede hacer por plazas privadas. Pero es cierto que por eso deberíamos luchar, quizás todos, desde, desde plena y todos los hermanos, para que fuera una política común, más o menos, en todas las comunidades autónomas. Pero, pero la realidad, tristemente la realidad es que no es así, es que depende muy mucho de donde estemos, de donde vivamos para tener unas condiciones otras, no solo nosotros sino también nuestros, nuestros hermanos. No en todos los sitios es como decís, pero es verdad que en muchos sitios sí que pasa eso y a mí me parece un problema de, de suficiente calado Sí. El, el hecho de que tu hermano tenga que tenga que perder su vida, por decirlo de alguna manera, para poder seguir con personas, con personas mayores. Que que a, de, todas mí, maneras, de todas maneras, yo soy Bea, ¿eh? de todas maneras yo pues creo bien. que Madrid era así, se recurrió y se ganó, si queréis lo miro porque yo recuerdo que algún yo no, yo no estoy en atención directa en Madrid, pero yo creo que, que ese tema en Madrid, por eso Julia a lo mejor no te llama, creo que se ha solventado, yo si queréis lo miro y os lo mando para que estéis al día y que en otras sí. comunidades lo podáis eh, pelear y reivindicar, pero yo creo que en Madrid eso ya no es así, ¿eh? Yo creo que ya no. pero, ¿y, plena, y Plena tiene conciencia de en qué comunidades ocurre eso. Eh, plena como confederación, no, pero en cualquier momento puede preguntar y saberlo. No hay problema. O sea, no es una información que utilicemos en el día a día, porque son competencias autonómicas. ¿eh? No hay una ley de ya. servicios sociales estatal. Son competencias. Pero, pero, de... Me refiero a que si sí, sí, eh, en la Comunidad de Madrid se ha ganado ese derecho ya. Ojo, pues sería genial que esa información llegase a entidades de Tenerife para que pudiesen... Las gerentes... Sí, pero el problema... es que las federaciones tienen un gerente, ¿no? Una persona mm. que dirige la organización. Eso los gerentes sí lo saben. Los ah, gerentes bueno. de la federación, este tipo de cosas, es que hablan entre ellos, se reúnen periódicamente y lo saben. Otra cosa es que en una comunidad se puede hacer, en otra no. Pero vamos, yo miro lo de Madrid y os lo hago llegar para que lo sepáis, ¿vale? Sí, pero... Vale, mira... pues, yo lo que, lo que pienso que es una cosa, o sea, eh, cuando se hizo la ley, ¿vale? O sea, hace 20 años no pasaba esto. Un chico estaba en una, aquí, un chico estaba en un centro de día y estaba mientras su salud se lo permitía. Si la salud no se lo permite, indudablemente en un centro de día, pues no, pod no podría estar ni una persona mayor. Ni, ni una persona con discapacidad intelectual. A partir de la, de la ley, ahora no me acuerdo, pero yo creo que hace por lo menos 20 años, pues claro, ya hay centros en que, incluso centros públicos, por lo menos en los centros públicos aquí, los chicos ya tienen que irse. Pues yo tengo un primo y se... Y se pero es o sea, que eso no... tendría que ir cambiando porque la esperanza de vida ha cambiado, es que ya las personas a los 65 años... Mmm no se mueren menos mal Más que vez es que pasan de estar claro por su no en su entorno y les pasan a en un entorno de, de abuelillos de su edad porque claro se está se les está integrando por edad pero no por no por inquietudes bueno. por, y además les están desvinculando de su ámbito que eso es lo peor de todo no llevan construyendo su vida todo todos esos años y de repente les desvinculan eso no puede ser. Nosotros aquí en principio era a los 60 y yo llegué a tener eh, conocimiento de chicos. Bueno, aquí hay chicos en residencia de geriátrico que tienen 30. 30 uh -huh. y pico. Eso es. Bueno, si queréis continuamos porque hay gente que está callada, que me da miedo que estén callados porque como no me he presentado, sí. no <ríe> Néstor, ¿tú has opinado y no te has presentado? Ah, vale, no, bueno, pues yo me presento enseguida. Para los que no me conozcan, o las que no me conozcan, soy Néstor, soy de Aspro de Salamanca, tenía un hermano con discapacidad, y digo tenía porque falleció hace año y medio aproximadamente, pero bueno, sigo estando, sigo estando aquí porque, como digo yo, antes tenía uno y otros cuantos, ahora tengo muchos hermanos y, y, seguiré, y seguiré estando por ellos y por todos nosotros. Y nada más, me parece que son temas interesantes los que estáis los que estáis sacando y temas de calado para, para poder labrarlos entre todos. Así que yo por mí que hablen los entre comillas nuevos. Eso. Pues me voy a ir a por Carmen porque por fin ha conseguido conectarse con volumen y nos oye. Que lleva a la pobre ahí luchando. Carmen, quítate el micrófono y, y te presentas. Vea, veo que nos has mandado ya. La no, La se, no se le oye a Carmen. ¿Dónde tienes está que darle Carmen? al micro ahora, Carmen. Carmen, tienes que darle al micro que lo tienes tachado. Ay, vale, ok. De... Ahora. Ok, ok, ya veis que no domino estas nuevas tecnologías. Para eso, estamos <risa> para ayudarnos. Bueno, pues nada, yo acabo de aterrizar y muy bien no sé de qué se trata todo esto, o sea que pocos puedo aportar. Lo único es que, pues sí, tengo una hermana discapacitada que está en un centro, tiene 63 años. Y nada, y aquí estoy. Con que no sé, mejor me explicáis vosotros, porque veo que hay gente de. ¿No? Que estáis por ahí representados, he visto algo de Salamanca, no sé. ¿De dónde bueno, eres, Carmen? Yo vivo en, de la comunidad de Aragón, en un mm -hmm. pueblo de la provincia de Huesca. Muy bien. ¿Tu bien. hermana, tu hermana, dónde está? Está en Atades, en Barbastro. Ah, pues como mi hermano. Ay, ¿sí? mira, ves, ya vamos conociéndonos. Pues ahí está. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, pues, pues eso, la, ¿sí? la idea de esta reunión es conocernos, ¿eh? O sea, que eso de qué poco puedo aportar, no, no, no, no, es conocer. Sí, no sé, haya traído café, se toma el café, el que haya traído cerveza, se toma cerveza, pero es, es generar un espacio cómodo en el que poder hablar de todas estas cosas que nos interesan y que, pues. Tal y como estábamos escuchando, pues tema de centros de día temas de es ir sabiendo un poco qué es lo que nos preocupa y nos ocupa, como empezaba Cristina diciendo, pues para, yeah. para ir resolviendo dudas y pudiendo yeah. preguntar a los profesionales. Pues es muy interesante que haya un espacio así, que bueno, pues aprovechando que hoy tenemos posibilidades que nos acercan sin estar en el mismo espacio físico, pues es genial la verdad, yo encantada mm -hmm. de estar claro. aquí. Se claro. trata de compartir, ¿verdad? Siempre vamos a aprender unos de otros y, y ayudarnos en lo posible. Por supuesto. Bien. Pues bienvenida, Carmen. Claro, pues, gracias que sí, bienvenida. La... Y la otra hermana que decía, te... ay, pues como mi hermano, ¿cómo te llamas? Yo no sé si estoy saliendo porque no sé conectarme. Está saliendo perfectamente, lo único un... que te llama es ah, acogida. Sí. Ah, vale, vale, es que a mí me han dicho, yo, mi hermano está en el centro de atades en Barbastro, como el de esta chica. Entonces uh -huh. mi hermano. Mi hermano hace mañana 63 años y entonces yo no sabía muy bien de qué iba esto. Entonces, bueno, yo no os veo a nadie, o sea, no sé ni cómo me, me he metido porque no tengo ni idea. ¿Cómo te entonces, llamas? Yo, yo me llamo Marimar. Ah, muy bien. Tendría que cambiar acogido. el nombre, Marimar. Marimar, sí. Eh, que no sé cómo os puedo ver ahora porque no sé ni lo que he hecho. O sea, es que Pero te vemos. sale aquí ninguna, veo. desenfoque, fotos virtuales, filtro de fotos. No te Quieta, te no, vemos Te, <risa> vemos. Bueno, te pues, vemos y te escuchamos. Ay, no, cuando es? hablas te vemos. Pero estás con el móvil, ¿no, Marimar? Sí, sí. sí es que estoy, es que sí. hoy me he quedado en casa por la es... tarde y estoy haciendo cosas y de paso, pues voy con el móvil. Yo Entonces, creo que ya tienes ve... que salir de ahí de esa pantalla, porque yo el móvil lo domino mal también y cuando me. Cuando me conectaba me pasaba sí, claro. eso. Ahora, ahora os veo a todas. Ahora vemos tu salón. Sí, vale. no, no ahora he debido de dar algo. No sé, ni lo he hecho. Bueno, mi hermano... El mi, suelo? hermano lleva... ese suelo, eh? sí, mi hermano está en Natales en Barbastro. Lleva desde el año 91. La verdad que estamos encantados. Mi padre falleció pues, hace 14 años. Mi madre 4. Y entonces, bueno, pues mi hermano está allí. Y estamos encantados, no sé, la otra chica que he oído que era de Barbastro también. Carmen. Carmen, no sé quién es su hermana, igual la conozco, porque claro, yo suelo ir mi a ver a mi hermana. es Marisol. Marisol, no, no, no me suena. ¿Tu hermano quién es? Manolito. No, tampoco. Manolito es, es Angelito, Roberto... Ángel sí que lo conozco. Bueno, que Ángel está siempre en recepción. Sí, por eso. Sí. Él hace pues de Manolito. abre la puerta. Sí, pues Manolito entró cuando Angelito, más o menos. Ya. En esa época, en pues esa bien. época, cuando estaban en el otro sitio, en el otro centro. Bueno, no, yo, la no, estoy... no. yo la verdad que estoy encantada con, con el sí. centro. La verdad que mi hermano está muy bien. Yo también, mucho. dinero me comentaron esto ayer que estuve a verlo para que me vamos para que me uniera a todos vosotros. Yo no sé de qué va, pensaba que era solamente de Valencia, de Tades, y ahora veo que es de todos los sitios de, de toda España, ¿no? Exacto, sí, la red la formamos eh, personas de hermanos, eh, hermanas, cuñadas, amigos a nivel nacional. Vale, qué bien. Eso, ahora no. Ahora sí que te vemos, Marimar. Vale, perfecto. Muy Bueno, sí que nos ves a nosotros también. Sí, a ver, y veo a Carmen. Carmen es la que es de acta desde Barbastro. Sí, exacto. Vale. vale, pues no, no, no, no me suena de verte. Pues nada, bueno. hemos hecho un match. Sí. <risa> <risa> la verdad es que estoy... Es que en el, en el ordenador me voy, pero en el móvil es que no me voy organizando, entonces me cuesta, me tengo que bajar el programa y no sé ni, lo, ni por dónde ando Raquel, bueno pues... ¿quién, ¿quién nos falta? que falta nos gente falta todavía Jesús por hablar por ahí. ¿eh? Jesús, Jesús, Jesús. Por ahí. como vamos siguiendo mi orden yo sé perfectamente quién falta por presentarse pues ¿lo escucháis ahora? perfectamente sí. Jesús hola Jesús, ¿qué tal? buenas tardes buenas eh, tardes bueno, soy Jesús eh, es la primera vez que participo en una reunión de, de, de esta red y, y bueno, mi hijo Cristina Veo que también conozco a alguien más, a Elena, compañera de trabajo. Eh, bueno, o sea que pensaba que no conocía a nadie y me conozco a dos. Eh, <risa> soy, bueno, tengo una hermana con discapacidad, está en, en Viana, en un centro de Asprona de Valladolid. Y, y bueno, pues Cristina bueno, siempre he tenido inquietud por, por... Bueno, a los hermanos nos llega un momento, ahí veo que los padres pues, son los que asumen o quieren asumir la responsabilidad y que consideran que es algo suyo, pero, pero bueno, eh, me doy dando cuenta con el tiempo que, bueno, que mis padres, aunque ellos son los que quieren asumirlo, también pues, cada vez van a, ser un poquito más, eh, van a estar un poquito más delicados y, y de alguna forma demandan o, o ven que, que, que necesitan un poquito de, de mi ayuda. Eh, no, no conozco las realidades bueno, de, las, bueno, de las que estáis hablando, porque al final conoces, yo conocía solo la mía, y, y bueno pues eh, estaré aprendiendo y seguro que con vosotros pues conoceré muchas otras situaciones que seguro que serán muy enriquecedoras claro que sí Jesús claro que sí qué importante El que de, decir, sí. Eh, de que eh, yo conocía mi realidad y, sí. y en estos espacios la idea es juntarnos para conocer las realidades de todos y, y, y, y poder mejorar nuestra realidad porque al final por los compañeros Julia pues ella conoce su realidad y le puede gustar más o menos el tema de que finalice la edad en, en el centro de día. Pero si conoce otras realidades, puede luchar y reivindicar y mejorar la situación de su hermano. Entonces, súper importante eso. Y a mí me parece muy importante que compartamos porque a veces la sensación es que tus problemas son solo tuyos y que nadie uh -huh. más los está pasando. Y parece que nos da como cierta timidez hablar de ciertas cosas, ¿sabes? Exacto. Y a mí me pasa, y digo, ¿qué pasa? ¿Es que los demás hermanos no tenéis problemas? Yo siempre os veo con una sonrisa y parece que siempre estamos para tomar un café. Lo que yo siempre os he dicho, yo tengo problemas, claro que tengo problemas, me gustaría compartirlos y saber si tenéis hoy también otros hermanos los mismos problemas que tengo yo con los míos y ver si encontramos soluciones. Siempre he dicho que no estamos, que hemos dejado de reivindicar mucho para mí, para mí, ¿eh? Sí, tienes razón, Elena. Yo creo que, que reivindicar es un papel más de los hermanos, más. Yo creo que los padres es, han estado siempre en otra cosa, ¿no? Con otros problemas más. Más de comer y de vestir y de problemas, pues eso, del día a día. Pero, pero yo nosotros... creo que han reivindicado muchísimo. No, hombre, sí, sí, por supuesto. Pues gracias pero... a ellos. Por supuesto, eso estamos aquí pirales, por ellos. Claro, los piratas les han, mm -hmm. han creado ellos. Lo que pasa es que las realidades han cambiado. Y evidentemente claro, pues lo mismo es que, que el rol no de un padre. no fuerza de seguir reivindicando. No, y el rol de un padre es muy diferente al rol que tenemos los Exacto. hermanos. Exacto, tenemos que, además, otra libertad para, para reivindicar. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo me ocupo y preocupo por mis hermanos, yo tengo mi vida y ellos tienen la suya y lo que intento es eh, poder compaginar esos dos caminos. Mm -hmm. sí. Completamente ah. cierto. Veo por ahí a Marta que ha conectado la cámara, te quitas el micro, perfecto, genial, hola Marta. Hola, buenas, eh, hola. yo participé hace un año o así en un encuentro, luego estuve hablando con Néstor que le veo por aquí y después la verdad es que no he podido hacer seguimiento de la red, así que estuve muy contenta cuando vi este email de reencuentro Toñi, me parece que también hablé con ella de la, de la directiva de, de plena inclusión de aquí de Extremadura. Mi hermana está en Don Benito, en la provincia de Badajoz, en el centro ocupacional de allí, de plena inclusión. Y bueno, yo vivo fuera ahora, vivo en Ginebra, pero siempre he intentado un poco apoyar a mis padres, hacer un poquillo ahí de, de tercera mano, porque soy la única hermana. Y, y bueno, pues estoy interesada en el trabajo de la red también. Muy bien. Y además para ti es súper importante el tema de la red, porque la presencialidad, pues. Sí, claro. Es un poco más complicado. Sí, Desde Suiza, qué, sí. bien. Uh -huh. qué sí. bien. Y luego, mira, otra cosa, perdona Raquel, otra cosa que he pensado yo antes, bueno, por supuesto que los padres. Ni que decir tiene que yo estoy aquí sobre todo por mi madre, que es la que siempre ha estado en la, en la asociación y luchando y sigue luchando como una campeona. Pero que, que, que curioso es que hay aquí, por ejemplo, hijos que son eh, únicos con su hermano con discapacidad y otros como yo que tenemos hermanos que, que no participan en estas cosas, ¿no? O sea que al final, dentro de la red encontramos a nuestra red de hermanos, ¿no? Eh, no de sangre, pero pero de afinidad, de afinidad grandísima, ¿Y de a mí compañeros? eso me encanta, sí. Yo lo he dicho siempre, yo somos siete hermanos de los cuales tres sí. tienen discapacidad intelectual, pero los otros no participan y es que me cuesta, vamos, y yo comparto mucho más mis inquietudes, mis miedos y además me entendéis mejor que ellos. Claro, sí, sí, lo mismo digo, sí. Me ha gustado mucho eso de lo de hermanos no de sangre. <risa> bueno, es un poco feo lo de hablar de sangre Es mejor hermanos de afinidad Que es lo siguiente que he dicho, yo creo que está más elaborado Venga, pues lo aceptamos Hermanos de afinidad Oye, tengo luego por aquí Veo a Valentina, a Mónica Y a José Guzmán Que no tienen cámara No sé si es que nos están escuchando Y no pueden participar Si es que no tienen cámara Se han quitado Pues presentaros, por favor, Valentina Hola. Estás puesto en verde <risa> hola. hola, hola Valentina Perdón, es que estoy en la calle Ah, pues sí. nada, quítate la cámara, vale, vale, si era eso era, era por saber no, no, si te podías no. presentar Sí, yo me llamo Valentina, soy de Tenerife Y pues tengo un hermano pequeño al que le diagnosticaron hace poco a Asperger Y bueno, pues una profesora de la universidad me dijo que estaba esta reunión Y pues me quise meter a ver qué tal Muy bien, perfecto Qué bien, Muy bien. Pues, tu profesora? Las presentes. ¿Tu profesora cómo se ha enterado? No sé, yo es que estudio psicología, entonces no. mmm, yo le comenté a ella eso y pues me, me pasó el enlace, no sé, el Fenomenal. correo. Fenomenal, bienvenida. Gracias. ¿Te está, bueno. gustando, ¿Te está gustando la reunión, Valentina? Sí, la verdad. ¿Te está estás gustando la guagua? Hay buen rollito, <risa> ¿verdad? Hay buen rollito, ¿verdad, Valentina? Sí. sí. Muy bien. Pues eh, nada, nada, a por la guagua que no se te escape. <risa> Cualquier cosa, ya sabes, te quitas micro e intervienes, ¿vale? ¿Cuántos canarios, vale. no? Tres, llevamos. Muy bien. Sí, sí. Uh -huh. Qué maravilla. Veo por ahí a Mónica Sánchez que se quitó el micro para participar, pero como di paso a Valentina, porque. Hola, ¿qué tal? Hola, Mónica. ¿Me escucháis? Sí, Buenas sí. tardes a todos. Bueno, pues mira, yo me presento, soy Mónica, eh, vivo en Alcobendas, eh, soy la mayor de cinco hermanos y el cuarto hermano es Alberto y tiene una discapacidad también. Él estuvo trabajando pues, eh, prácticamente 20 años en la ONCE y hace con, bueno, coincidió con lo que falleció mi padre hace dos años y pico, pues eh, le dieron la, la gran incapacidad y ahora pues está yendo a un centro de día, a PAMA. Eh, está, estoy muy contenta y muy orgullosa de mí misma, valga todo y, y valga la confianza que se está creando aquí. Deciros que nunca me había enganchado a una reunión similar porque desconocía que existía, entonces la directora del centro de día donde va mi hermano pues me, me envió este enlace y me dijo que quizás me interesaría y estoy agradecidísima y espero no perder el vínculo porque para mí es muy importante. Qué bien. Porque entre otras cosas estoy de acuerdo, no, no, disculpadme por los nombres, porque no me pongo el micro porque estoy con el pescado, con no sé qué, bueno con 400.000 cosas como casi todos, ¿no? que llegamos a casa de trabajar y te tienes que liar a hacer 400 cosas a la vez. Pues eh, lo que os decía, estoy de acuerdo con, con varios de vosotros que habéis dicho que sois varios hermanos y por diferentes circunstancias, pues sois la única persona de todos los hermanos que se ocupa de estos temas y que eh, colabora con el cuidado de, de este hermano o esta hermana. ¿no? En mi caso somos cinco, el único que tiene discapacidad es Alberto y la única que se encarga por... Bueno, cada uno tiene sus circunstancias vitales y su forma de pensar y de ver la vida, pues soy yo en este caso, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues estoy muy contenta por él porque él ha empezado a socializar hace relativamente poco, vivía con mis padres, a raíz de que murió mi padre, vive con mi madre. Entonces, bueno, yo a raíz de que él dejara de trabajar en, en la ONCE y demás, pues quería un futuro para él mejor que el que había tenido en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues eh, busqué sobre todo que socializara, que, que, que viera gente, que, que mantuviera contacto con, con gente más joven, de su edad, de todo tipo. Y entonces conseguí eso que entrara en APAMA, en, en el centro de, de día. Estas son las circunstancias actuales. Eh, si falta mi madre antes que él, pues igual cambian y ese es otro de mis, de mis mayores inquietudes que bueno ya se verán su día pero soy de las que ha aprendido a vivir el día a día la vida te enseña a vivir el día a día y a ir cogiendo el toro por los cuernos según va apareciendo y en estos casos más que en cualquier otro ámbito de la vida me, me, me atrevo a decir ¿no? Y nada, pues estoy aquí básicamente de oyente. Estoy encantada de conoceros y espero seguir en, en esta dinámica y, y cada vez que tengáis una reunión que contéis conmigo porque me gustaría muchísimo seguir con este vínculo, la verdad. Os lo agradezco muchísimo. Claro que sí. Qué bien, qué alegría, Mónica, ¿eh? Que entras como sí, con sí, mucha ilusión. Es genial, el ver caras nuevas, ¿verdad? Bueno, o escuchar voces nuevas, en este caso. No, y, sí, y a, eso, profe, no. algún día me veréis la cara cuando no tenga la pinza en la cabeza no, no, no, no, y no di que si antes vuelta sencilla. Vale. Pero, pero es que sencilla pero pero sí, la verdad es que sí. Sí. Sí, sí. dime, dime no, perdona, perdona, cuéntanos no, nada, nada, que simplemente eso que quería presentarme y, y bueno estoy eso, estoy hoy más de oyente escuchándoos y, y bueno pues eso eh, interesadísima en, en seguir escuchándoos cuando, cuando sea que volváis a reuniros, claro Perfecto, contaremos mucho. Muchas contigo. gracias. Gracias. Para enteraros de todo lo que ocurre en la red, eh, podéis mandarle un mensajito a, a Bea, por pues, favor, pones por ahí tu teléfono, tu contacto, para que también ella os meta en una lista de distribución y así os llegue directamente la información y luego en, en Facebook y en Instagram. ¿vale? Pues estaría, cuentas? estaría genial, la verdad que sí. Pues no tenemos aquí a la compañera que eh, mete cada vez que, que estamos en una reunión hay todos los datos de, de, de, de la red de, de Facebook y de Instagram pero ahora mismo os digo cómo es exactamente el perfil para que lo busquéis y estéis completamente eh, eh, red estatal de hermanos barra as y cuñados barra as en, tanto en en Facebook en el como, correo como en ha puesto Beatriz el, el correo suyo Ah, eh, perfecto, pues si escribís a Bea Bea os lo manda todo, ¿vale? Así Beatriz Vega ahí. arroba plenainclusión punto org Perfecto Perdonad, pues eh, Yo también voy a poner, estoy escribiendo un mensaje y voy a poner mi teléfono y mi correo electrónico si queréis eh, todo lo que queráis o lo que necesitáis de la red también me podéis escribir y mandar un correo que yo os lo envío todo y, y ya está, y os convoco a otras reuniones sin ningún problema, ¿eh? Lo, vale. lo pongo en el chat. Perfecto. Vale, Nos mira. falta por ahí por presentarse José Guzmán, que no sé si puede... Yo creo que ha hecho un intentón antes y, y, y le hemos tapado. Mira, sí, hola, no, José, perfecto. Eh, eh, es que estoy con, estaba con problemas técnicos y ya parece que se han solucionado. Eh. Pues Me ha costado sí, un poquitín engancharse. Eh, no, vamos a ver, Joel, eh, en mi caso... En la red, eh, y como haber, como haber dicho que está abierta a otros, a otros familiares, no únicamente hermanos, bueno, pues eh, yo tengo dos cuñados y eh, están en una residencia aquí en, en un pueblo de la Comunidad de Madrid. Ha ido la imagen. Y, y bueno, pues de, de momento muy satisfechos con el trabajo que están realizando, con la atención que tienen. Y con el desarrollo de, de bueno, pues de su ciclo que, que tienen. Ya son mayores, ya son dos personas que tienen una edad interesante. Y, y nada más, pues aprender de todos vosotros que es lo que lo que creo que intentamos la mayoría. Muy bien. Pues Entonces es importante de... la figura del cuñado. Claro, José, que está restando. los y los sobrinos y los tíos, sí. los primos, los amigos, no ve, Raquel, es amiga. Claro, no tiene ningún hermano con discapacidad y ella está aquí. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Y veo por ahí que se nos ha conectado Isabel. Isabel, no sé yo si decirte que hables o que calles para siempre, porque vais conduciendo. ¿Y sabes? <risa> va conduciendo. Isabel. Bueno, ir yo Escúchanos. Isabel se conecta desde el coche, como podéis ver. De Valencia. Hace <risa> lo que pues, se puede, verdad. <risa> se, llega, se llega donde se llega. Me encanta. Y en otro momento, pues ya se presentará. Ahora, de momento, a lo importante. Ya <risa> es el volante. Perfecto. Pues una vez que estamos todos sentados. Yo tampoco quería alargar mucho más esto, la idea era como estar. Que, con familia, Mónica. ¿no? No falta, Mónica. No nos falta Gemma. No, Gemma Gema se presentó al principio, que era sobrina. Sí, Gemma es la hija de Tony Exacto. Eso. Y Mónica también se ha presentado, yo creo. Sí, Mónica sí. Mónica soy ya yo. Presenté, sí. ¿Sí? Ya <risa> yo. No, no sé si me escucháis. Sí, sí, sí, te sí, escuchamos. Vale, vale. Mónica, Mónica soy yo, la de, sí, la de Alcobendas. La sí, de Alcobendas. La que está con el pescado. Exacto. <risa> Estaba con la <más> pinza puesta, entonces... <risa> Perfecto, pues lo que os decía, que yo creo que la idea es no alargarnos mucho más, porque, mucho más, que todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque la idea era como estar la hora y media, una cosa así. Entonces, si os parece, ya durante que hemos estado... Eh, hablando, han ido surgiendo cosillas, como el tema de esa preocupación de los centros de día, el tema de mmm, pues conocer recursos, tal, pero mmm, si os parece abrimos otro, ot otra duda, otro tema, otro, no lo sé, alguna otra cosa más que, que os preocupe, o que queráis comentar, o que queráis saber que, cómo se hacen otras comunidades… A mí, a mí me parece que se ha abierto también un melón interesante y que, que a muchos hermanos nos ha ocupado, nos ocupa y nos ocupará, lo ha dicho Mónica, lo ha dicho Elena, lo ha dicho. Marlene. En mi caso también era, era parecido, y es eso de el peso, el peso que adquirimos muchos hermanos eh, a la hora de, de, bueno, de tomar el relevo de nuestros padres, aunque tengamos más familiares que tal, que, que se podrían también ocupar o preocupar un poco. Y eso es una losa que mucha gente la, la tiene ahí y no sé hasta qué punto la, la lleva bien o no la lleva bien. Yo en mi caso lo llevaba perfectamente, eh, no culpabilizaba ni nada por el estilo, como creo que era Mónica la que decía que bueno, los, los, el resto de la familia pues tiene sus circunstancias, pero a lo mejor no todo, el mundo lo, no todo el mundo lo lleva tan bien y así entre nosotros, con la confianza que tenemos ya, como si nos conociéramos de toda la vida, porque todos estamos en lo mismo, pues entonces yo, yo creo que eso podría ser un tema interesante, aunque sea más personal. Temas de recursos y tal, podemos organizar otra charla cuando queráis para hablar de, de lo que queramos. Para hacer una charla como esta se organiza de manera muy sencilla. Pero a lo mejor a nivel emocional o a nivel de personal, pues esto, no sé, no, no nos atrevemos muchas veces a contarlo y yo creo que, que estaría bien a lo mejor. A, a, ya repito que a mí, a mí me pasaba, ¿eh? nosotros éramos cinco hermanos y el resto de mis hermanos no tenían ni idea prácticamente del centro donde estaba mi hermano con discapacidad. Pero bueno. Mira, como yo, como yo os he contado, es verdad que al principio, cuando fallece mi mi madre, luego mi padre, bueno, pues tú vas tirando un poco de todo esto, son tres hermanos y hay otros tres detrás. Entonces... Es verdad que yo al principio me costó mucho no en, o sea, ver qué nos implicaban, ya no digo igual, pero bueno, más implicación, ¿vale? como por parte de mis otros hermanos. Es verdad que al principio me costó, me costó y me dolía y me escocía y todavía me sigue escociendo, pero ya no por mí, porque yo soy muy feliz. El, la ruta y el camino que he tomado, que gracias a mis hermanos he conocido otro mundo, otra forma de ver las cosas. Y de verdad que me han aportado un montón. ¿Que tengo una gran responsabilidad? Sí. ¿Que la llevo con genial? Pero digo que de verdad que también. ¿Que a veces es un poco cuesta arriba? Pues sí, también. Evidentemente hay problemas. Pero es verdad que ya he aprendido a asumir el grado de implicación que quiere tener cada uno. Que a mí lo que me da pena y si en algún momento me entra esa rabia, ese coraje, es por eso. Porque a mi hermano Miguel, a David, a María están deseando estar con cualquiera de sus hermanos, no tienen a sus padres ya. Entonces, ver esa a veces distancia por parte de otros hermanos me duele más que por ellos que ya que por mí. Porque yo creo que tomo tan, tanto las riendas de todo esto, que yo creo que si se ponen a tirar ellos no les dejo. Les digo, quítate que medio que no sabéis lo que estáis haciendo, ¿sabes? Pero eso, sí que... eso también puede pasar, ¿eh, Elena. Sí, pasa, pasa. Sí. Ya te lo digo que a mí personalmente ya te has acostumbrado a, a manejar tú la situación que cuando alguien interfiere un poco dices tú de qué estás hablando, que no sabes lo que estás hablando. ¿Sabes? Bueno, es que claro, no pueden saber lo mismo porque no se, no se ocupan. Y Lo que dicen Néstor, yo lo he oído en más ocasiones, ¿eh? que no saben casi ni dónde está su, su hermano. Dónde está Efectivamente, y yo como yo digo, yo soy las 24 horas del día, ¿dónde está cada uno de ellos? O sea, mm. de lunes a domingo, así de claro. Y luego eh, yo siempre digo que, que si no tenemos problemas, evidentemente, claro que tenemos problemas. Y yo creo que, que ya no solamente a nivel emocional, sino a nivel de lo que estamos hablando de recursos, a nivel económico. Ahí sí. hay cosas que todavía me rechinan mucho los dientes y me gustaría saber en qué situación están los otros hermanos. Que no es porque yo tenga tres, es porque yo lo individualizo, ¿sabes? La situación de los recursos, de la situación económica y todo eso. Y me da igual que sea uno que sea tres. Pero es que no le oigo a los hermanos si tenéis los mismos problemas que tengo yo o que tienen mis hermanos para poder acceder a los recursos, a sus necesidades, a sus apoyos. Es que yo no os oigo nunca a nadie decir nada. Parece que la única que tiene problemas en sentido soy yo. No, Elena. Yo creo que todo el mundo tiene problemas. Lo que pasa es que hay situaciones distintas. Si todavía tienes padres, por ejemplo, que es mi caso, pues yo creo que la situación económica... Eh, la tienes un poco, todavía la tienen ellos, ¿no? eh, un poco asimilada. Pero es que el día que nos toque, pues estaremos como te pues pasa a que, ti. Pues es y es, que y lo bueno es esto, que tú nos pones en, en claro, pero ya lo, lo que puede pasar. Lo que me indigna es que estemos hablando tanto de igualdad, de igualdad y por qué los recursos de una persona que tiene padres eh, son eh, mejores y pueden acceder mejor a los servicios. No, justamente... no, no, sí, yo sí, no, yo sí, sí, sí, no creo que sean mejores. Sí, sí, sí, sí, sí, te voy a explicar por qué. ¿Eh? La prestación por hijo a cargo, o sea, ah, la bueno. tienen los padres ¿eh? sí. y las personas los, los, con discapacidad que tienen padres, ¿eh? su capacidad económica es menor, con lo cual pagan menos por los servicios. O sea, y las personas que ya no tienen padres, ese, esa prestación pasa directamente a ellos, con lo cual pagan más por los recursos y claro, no llega. Porque a mí no me llega. Lo de, a las prestaciones de mis hermanos no les llega. Y se llega que tengo que poner dinero. Sí. Y si no estuviera yo, ¿qué pasa? ¿Y por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué no tenemos que consentir? No, no no no, es una lucha. no, no, no. no. Ya no estoy hablando solamente de que yo tenga la implicación de poner dinero, sino que ellos mismos no tienen para sí mismos. No, que es una es... al final es una contradicción, ¿no? O sea, que tienen la ayuda directa y por eso mismo, como se la contabilizan, pues les cobran más por los servicios ya. Sí, sí, sí, en ese sentido, vamos, es que tenemos luego, que estar, es que es una lucha de los hermanos. Y ¿sí? hay una ley, hay una ley de dinero de bolsillo, pero claro, tampoco, tampoco sé eso, si tú tienes las plazas de una manera o de otra, tampoco, o sea, siempre hay por todos los lados trabas. Y ya te digo, no estamos reivindicando un derecho de igualdad, así de sí. claro. Bueno, igualdad, igualdad ver, y, yo... y, y por arriba. Yo estoy claro. de acuerdo, es verdad que... Que económicamente no llegamos, yo no, no tengo recursos para atender a, a mi hermana. Llevo a mi madre hace siete años que, ve, que falleció y mi, o sea, a mí no me diga. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Pero también quería decirles a los que tienen más hermanos y que es verdad que desde, eh, yo creo que es más a valorar la situación de ustedes que que aún teniendo, porque a, a veces yo sé de hermanos que tienen incluso problemas a la hora de hacerse cargo con el del hermano o de los hermanos que tienen discapacidad, pero cuando los que no tenemos hermanos, la soledad también es dura, porque ¿Cierto? yo no puedo cargar a mis hijos con el problema de mi hermana, ni, y tampoco creo que sea tan justo al marido, porque al final... Y claro, y yo a veces cuando hablo con otro hermano y me dice, ¿por qué mi hermano este? ¿Por qué no me viene? porque no sé qué? Digo, por lo menos ahí te desahoga, aunque no tenga la ayuda después. <risa> pero por escucharle? lo menos <risa> dice, bueno, pues digo, <risa> sí, pero está ahí. Que yo creo que a, a algunos, cuando no estemos las que estamos, pues a lo mejor algunos del hermano que está detrás, pues a lo mejor se pone delante. Pero cuando no tenemos a nadie, pues es más complicado. Bueno, yo por lo menos lo digo, yo no sé, los demás. Pero yo a veces me he sentido muy sola. Entonces es muy complicado salir adelante. Y la verdad que en casa muy bien. Mis hijos pues han nacido con mi hermana. Eh, quiero decir que no, no tengo... Pero ya no es cuestión de mi entorno, sino de mí. Que yo me cuestiono si tengo mmm, el derecho a, a, a complicar la vida un poco. No digo que a fastidiar porque no es verdad. Pero sí a complicar la vida un poco a mi entorno más cercano, ¿no? Entonces pero cuando tenemos hermanos entorno, ¿no? nos vemos en la misma línea. No, pero no es igual. Porque tú tienes hermanos y tu hermano está en la misma línea que tú. ¿Pueden ayudar o no pueden ayudar? Pero igual, igual como dice Elena, dan un paso atrás. Entonces ya no están en la misma y, línea. Y yo yo lo sé. Yo, yo lo sé. Pero Elena dice, tengo hermanos y no están. Vale, y ella ha tomado esa decisión. Eso también Pero te hace sentir soledad, claro. Y pues mira, Esperanza, vale. de verdad que esto este es un sitio o un camino de verdad para compartir. Y sí. ayuda mucho y sirve de mucho. ¿eh? Se aprende y ayuda muchísimo, de verdad, ¿eh? poder compartir Apre lo que uno... Una pregunta quería haceros a ti, a Esperanza y a Elena, que habéis dicho que no tenéis ya padres, ¿no? No, no. Bueno, tengo mi padre, yo tengo a mi padre con 92 años, yo tengo a mi padre. Y vuestros hermanos, vamos, en el caso de Elena, vuestros hermanos, tus hermanos no cobran la paga de orfandad? Sí, la mínima. ¿Y la, y la contributiva, la no contributiva? No, no la prestación por hijo a cargo. O sea, ya te digo, no les llega para pagar los servicios, no les llega, con lo cual el pantalón, las cuchillas de la afeitar o la colonia se tengo que comprar yo. Eh. No, no, no. Están, ¿no, pero, Están mi, en pisos tutelados no y en centro de día, ¿no? Efectivamente, sí, vamos, que hasta hace dos años, porque me da igual que me lo planteé como me lo planteé. Yo hace hasta, hace, hasta el año 2020, mis tres hermanos vivían en casa. Intentábamos proporcionarles los apoyos que necesitaban. Unas horas era yo, otras horas ayuda a domicilio de ayuntamiento por la mañana, pero si cogía el servicio de por la mañana no podía escoger el de por la tarde. Luego cogí una persona por mi cuenta. Al final, el proyecto de yo en mi casa, a mí yo me, me, me, me rechina los dientes porque yo lo he intentado con mis hermanos. Pero es que claro, como son necesidades de apoyo diferentes, porque cada uno es de una manera, al final no llegábamos. No llegábamos, siempre es el problema este. Desde o sea, luego. Yo he intentado que mis hermanos estuvieran en su casa, iban al centro de día y que no tuvieran que ir a ningún servicio residencial. Pero a mí se me escapaba de las manos. Mi hermano David lo tenía con 150 kilos porque yo no podía controlar ya lo que comía claro, yo he pasado ahora de tener la tranquilidad que tengo, de que ahora están atendidos en, en Miguel Ángel y David, que son los que más necesidades de apoyo tienen eh, están ahora en un piso tutelado ¿sabes? pero he pasado ya te digo, a, a otro problema también o sea, vale, ahora tengo mucha tranquilidad porque están muy bien atendidos, están contentos, están bien van a su centro de día, van a eso, el fin de semana bueno, he conseguido rescatar un poco a los hermanos para que compartan un fin de semana con sus hermanos bueno, las cosas han ido bien pero claro, llega un momento que Asumo las, las circunstancias, asumo, pero yo momento que me agobian, que se, que se me escapan de las manos y en este caso es la situación económica. Mis manos tienen dos prestaciones, pero para el centro de día y el servicio de no les llega. Y además os cuento el caso porque al vecino de al lado, que tiene a su madre, que también le cobra la presión de orfandad, no le cuenta la prestación, la prestación por hijo a cargo y no paga nada por el servicio de centro de día. Yo a mis hermanos, para comprar unos playeros, eh, tengo que mirar que sean de 20 euros. Y a ese vecino que tengo ahí al lado, su madre le compra unos playeros de 150, porque puede permitírselo. Yeah. Yeah. Entonces, sigo diciendo que estamos dejando pasar una desigualdad, una injusticia, pero ya no hablo por lo que yo aporte, sino por qué qué con esas personas que no tienen un respaldo detrás. ¿Qué pasaría si mis hermanos no tuvieran a su hermana detrás? A su hermana y a mi marido, evidentemente, que yo estoy casada y a mi marido siempre está a mi lado. Pues ahí la administración tendría que dar un paso adelante. Pero es que somos nosotros. Esto se ha callado, se ha dejado correr. Y es que tenemos es, que seguir peleando por todo esto. Es Nos que tenemos, sí. tenemos que reclamarlo. Desde luego que sí, Elena. Sí. Y claro, realidad, solo... la realidad en la que prioridad. cuentas tú, Elena, ya ha salido en más de un en más claro, de la reunión todo, de la red. Y todo lo que se de borrajas. Sí, en muchas comunidades autónomas pasa eso, en la nuestra, y en general pasa. El papel del hermano cuando asume el rol de padre, por decirlo de alguna manera, claro, no es lo mismo, las prestaciones no son iguales, es que ni tan siquiera a lo mejor te consideran familia, ni tan siquiera hay conciliación. Yo a lo mejor cuando estaba mi hermano, yo mis padres podrían conciliar perfectamente o yo con mis padres y sin embargo con mi hermano no. Es un problema que existe, la consideración de hermanos en este caso como un núcleo familiar es complicada. Yo reconozco que no he leído la nueva ley de familia, no sé si alguno de vosotros eh, no, la ha leído. No, no, no. Mira, La leído, Vea, por ejemplo, Bea, sí. y, y qué consideración podemos tener ahí los hermanos en, en esa nueva ley de familia, no solo a la hora de recursos, sino a la hora de conciliación, o se nos sigue excluyendo. Yo creo que la nueva ley de familia, que está ahora mismo en el Congreso, yo creo que en general es un avance para todas las familias, para todas, porque da mucho más pie a la conciliación de toda la familia... Eh, permite, si se aprueba tal como está, pues permisos, por ejemplo, se amplía el concepto de familia eh, y demás. Eh, Plena inclusión lo que ha hecho ha sido leer la, la ley, ha ido haciendo aportaciones, algunas ya no las han aceptado y también hemos pedido enmiendas. Por ejemplo, enmiendas hemos pedido eh, que en algunas partes se habla eh, de las funciones de los hermanos o parientes en segundo grado, ¿no? que seríais vosotros y ahí entra, pero nosotros, por ejemplo, hemos peleado que también ponga o por afinidad, para que entren los cuñados, ¿no? O sea, la mm -hmm. ley en general está bien, luego dependerá de cómo se desarrolle en concreto las ayudas, las prestaciones y todo eso, pero nosotros hemos hecho más aportaciones para que el concepto de familia sea extenso y no sean solo los hermanos y hermanas, sino también un cuñado o una cuñada pueda pedir permiso o pueda acompañar o pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Pero esta ley, por ejemplo, eh, para que veáis un ejemplo, ¿eh? considera que si hay un grupo de estudiantes que viven juntos y uno cae enfermo, un compañero de piso podría acompañarle a una hospitalización, por ejemplo. ¿no? O sea, que incluso los compañeros de piso, cuando vives fuera de un sitio o no tienes familia cerca, podría asumir, digamos, como una familia extensa. No, no sé si lo quitarán, quedará o no. O sea, cuando esté aprobada, si sí. queréis lo que podemos hacer es una charla para explicar la ley de familias y qué impacto puede tener en los hermanos. Eso lo podemos hacer. Sí, pues perfecto. sí, es sí sería muy interesante. Sí. Y yo tomo nota porque lo que dice Elena, que a mí Elena siempre la escucho muy atentamente, lo que dice Elena, creo que a lo mejor podía, no sé, no os garantizo que se vaya a hacer, eh, pero podemos proponer eh, un estudio eh, cuando además apruebe la ley de familia y demás, de las diferencias que hay en el impacto de la discapacidad cuando vive o depende de los padres y cuando vive o depende de un hermano o de un eso lo podríamos, no sé quién lo va a hacer, ¿eh? ni de dónde vamos a sacar el dinero, pero lo podríamos plantear como una investigación. Yo creo que es algo, un tema muy interesante. Yo, sí, creo que es un tema necesario. A mí me suena que ya se había hecho algo en tiempos. Hermanos, yo no lo conozco. Si lo tenéis, he El impacto económico que tenía para los hermanos cuando no estuvieran los padres, porque es a muchísimos niveles. Aparte de recursos, es que eso lo de. Yo no lo he visto, ¿eh? Si lo tenéis a, a nivel de hermanos no, que... yo creo que he visto a nivel de familias, a final de, fe, de coste, generación, ¿no? si el coste de los servicios públicos, la dependencia, pero a nivel de hermanos no. Poner yo creo que había claro... un estudio americano que en la moción que en teoría presentaremos al Senado parte de parte de sí. esos había hecho. algo, algo me suena a ver, a lo mejor no al concreto y no en España, pero sí que tenía mucho más impacto económico eh, claro, cuando los hermanos. Abstracto. Pero es un abstracto, o sea, si ese... claro. yo lo miro, yo miro lo de la moción, eh, lo, lo de la moción es que un diputado era, o, o senador, ¿no me acuerdo? Senado. O senador, o senador. El senador de Extremadura se puso en contacto con nosotros para presentar en el Senado una moción en favor de los hermanos y hermanas de personas con discapacidad. Todavía estamos esperando, que yo creo ya que el momento es difícil. Vale, pues yo miro ese estudio, Néstor, yo me comprometo a mirar ese estudio y os digo... Pero sería concretarlo en España, es decir, incluso si se pudiera ya. por comunidades autónomas, porque claro, en Castilla y León hay un copago, en Madrid no, Madrid los servicios son gratuitos. Claro, efectivamente Pero es sí también La comunidad eso. funciona de una manera y también eso sería muy interesante, porque al final... Eh... No puede haber ciudadanos. Esas de Exactamente, ciudadanos. esas no. desigualdades, o sea, estamos hablando de igualdad, estamos peleando por sus derechos, estamos hablando de integración, pero ¿de qué me estás contando? Si es que yo oigo y alucino de muchas cosas y os lo digo, el proyecto en mi casa, ¿qué me estáis contando? Que yo tengo tres hermanos, lo he intentado y no me daban los recursos necesarios para que vivieran en su casa. ¿eh? Pero pues Elena, es que Elena, y apoyada por Elena. entidad y con la gerencia de servicios sociales y era inviable. Elena, es, es, que Elena. es que lo de Augusto en mi casa es justo al revés, es para eh, ahorrarse dinero la administración, Pero no perdonarme, familias, ambas, perdonarme claro. ambas ambas dos, el proyecto en mi casa probablemente mucha de la gente que está conectada ahora eh, no, ni lo <risa> claro, <risa> es que por eso pero, pero el nombre lo dice todo. Ya, no, pero pero, no, no pero... Eso conozco, para otro día, lo mi proyecto de claro. mi casa para otro día. Ni es es. casa, ni, ni a gusto en casa y tal. Es que, pero claro, fijaros. Hablamos... Si nos fijaros... juntamos 17 comunidades autónomas, cada una, cada comunidad autónoma tiene una realidad probablemente completamente distinta. Sí. Pero fijaros de las trabas, que yo al tener tres hermanos son circunstancias diferentes. Vamos a ver, tengo a María, una persona con mucha más autonomía, que está en empleo y demás. Yo conozco lo que es el, el, el asistente personal. Bueno, pues evidentemente mi hermana eh, no le daban grado de, de, de discapacidad, o sea, le, no le daban de dependencia. Por dos mm. veces lo solicité, dos veces denegado, y cuando la incapacito legalmente, automáticamente me dan el grado uno. Ya puedo solicitar la ayuda para gente personal, pero bueno pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya, pero ahora bueno, no y ahora viene el cambio de la ley claro, ¿vale? Claro. Que ahora le ya... quitan dependencia y la quitan eh, en todo, hará todo y como se sabe abrochar un botón, pues ya tiene capacidad no y te apoyo para nada Claro. entonces yo creo que todavía tenemos muchas cosas por las que pelear chicos, hay muchas desigualdades y ya digo, ya no solo por el, el, la fatiga que pueda tener yo, sino por los derechos de mis hermanos Pero también nos estamos olvidando del deterioro que sufre la persona por su periodo vital que tampoco se tiene en cuenta entonces y, y, te, te, mi hermana misma yo solicité que se valorara otra vez porque la valoración que tiene es del 2002 o algo así y, y, y me la denegaron no me la han vuelto a valorar o, o sea que no, no, lo, me... no lo actualizan quieres decir no no bueno, sí lo actualizan, pero cuesta. Y yo sé de caso que... ¿De la valoración persona... de dependencia hablas, Esperanza? Sí, sí mira, yo, tengo, yo conozco un chico que tiene una discapacidad intelectual media en su momento, cuando tenía 20 años. Pues después le dieron dependencia y se... se no sé, siguieron valorándola de la misma manera. En este momento sufre Parkinson y no se le ha cambiado. O sea, él no tiene la autonomía que tenía, que tenía una autonomía. ¿Se, ¿se ha solicitado la revisión? Sí, se ha solicitado por dos veces y las dos veces se le ha denegado. Joder. Dios. Eso también es una cosa a tener en cuenta, porque todos vamos envejeciendo y gente que en su momento... Sí, yo, claro, eh, yo, es yo, cierto que, perdona. Sí, no, no. Yo eh, comentar una cosa muy brevemente que, que veo que estamos aquí de diferentes comunidades y lo que, lo que es lamentable y un despropósito que y que se ha dicho hace unos momentos es que cada una se hable de una forma diferente. O sea, eh, eso a quien se lo cuenten no se lo cree. Que en unos sitios hay un servicio, unos servicios, en otros hay otros servicios, en unos estén. Eh, estén contemplados para su gratuidad, en otros no sean gratuitos o sea de copago, las distintas eh, valoraciones, perdón, los distintos baremos que hay para valorar a, un, a, las, mismas, a la, las mismas patologías y las mismas personas, o sea, esto bajo mi punto de vista es incomprensible, incomprensible y, y, y que no tiene ningún sentido, que lo único que hace es evidentemente perjudicar al colectivo. Bueno, pues es que son derechos básicos que deberían eso, ser elementales para, todas, bueno, para todos los debemos, ciudadanos de un país. Está y claro. debemos de intentarlo, o sea, esto no se puede quedar así. Yo creo que tenemos que unirnos, tenemos que pelearnos, tenemos que trabajar sobre ello. Habrá que crear un documento, ver esas diferencias y hasta que aquí está plena la extra confederación, que son los que pueden transmitir todo lo que está sucediendo. No podemos permitir estas injusticias. Claro que o sea, sí. Estamos Elena. todo el día hablando de derechos, de igualdad, estamos hablando de discriminación, de no discriminación y estamos dejando lo nuestro de lado. Elena, o sea, es, de que, claro. es que estás dando también una clave, es que la red es para los hermanos de las personas con discapacidad, para nuestras cosas, nuestras preocupaciones y eso, y ocupaciones. Entonces claro, es un problema nuestro, la, lo de la integración, la igualdad fenomenal para nuestros hermanos, por supuesto que para eso estamos también nosotros aquí para luchar por ellos. Pero la red es un poco para recoger nuestras inquietudes de los hermanos de, o sea, nuestras. Exacto. O sea, que no se puede escapar de esa porque como, has, como siempre has dado en el clavo. Claro que sí. Oye, según estábamos hablando de esos hermanos que están un paso más atrás o quién se pone al frente, oh, no voy a evitar mirar a Patricia Almudena y ojo, qué bien no el estar dos hermanas. No sé si hay más detrás que podáis decir haga un paso atrás, pero qué bien y qué tranquilidad el que aquí estamos las dos. Aquí también, pues, también hablo de, de Toñi y de Gema, ¿eh? O sea, cuidado, que, que madre e Ilsa, estamos aquí las dos presentes. Yo creo que eso da una tranquilidad, no sé, pues para sí. que Almodena. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando os oí hablar, pues lo pensaba. Cuando mañana le contemos a mi madre qué es lo que hemos estado hablando aquí y demás. Y decirle, bueno, pues la verdad que, que suerte, ¿no? Que papá y tú pues, nos lo habéis dejado muy, no sé, muy hecho y nos lo habéis metido a todos. Somos eh, cuatro hermanos, la pequeña es Laura, la persona discapacitada, y, y los otros tres estamos todos a una. Mi hermano no está, pues porque tiene trabajo, hijos, y, y bueno, nos hemos metido ya al en ello y a, a informarnos, a conoceros. Y, y todos con mucho interés y con la misma ilusión por echar una mano a Laura siempre y bueno, la verdad que, que una suerte, ¿no? Que ese tema es así, otros pues tenemos que mejorar y aprender y da gusto escucharos y las inquietudes que tenéis, pues cosas que a lo mejor ni nos hemos planteado, ¿no? Lo otro está un poquito más fácil en mi familia, pero, pero habrá un montón de cosas que tenemos que mejorar, así es que, bueno... Fenomenal, gracias por todas las aportaciones y, y nos abrís mucho campo, ¿no? El tema económico, pues eh, mi padre falleció con la pandemia, entonces eh, vive mi madre y tampoco es un problema, claro, se encarga un poco más ella, pero poco a poco pues empieza, empezará a ser un problema, ¿no? nos interesa muchísimo ni nos lo habíamos dado yo por lo menos ni me lo había planteado pues, pues y es que además de... meternos aquí y, y saber de todas vuestras vuestros avances además. y las necesidades que van surgiendo y lo que vosotros sabéis que nos va a hacer falta veis por delante y, y nos ayudáis y es que, mucho y es que lo que pasa con el tema económico yo no hablo solamente del de problema económico es lo mal que te se hace sentirse a uno personalmente cuando no llegas o cuando te quejas de que tienes que poner o sea, también a nivel emocional hace daño ese tema, ¿sabes? Yo ya digo que a veces me daban miedo, como no comentaron, no digo, pasa, ¿sabes? yo debo ser la única que tengo problemas económicos, problemas o oh, mis hermanos son los únicos que tienen problemas económicos. Ya digo, y es que hacen daño también a nivel emocional, ¿eh? Claro. porque tú quieres llegar y quieres alcanzar y quieres, claro. pero, pero tienes y darle que gestionar me que, claro. que también tienes tu vida, tienes tu pareja, tienes, o sea, hay muchas cosas que es un puzzle que hay que encajar muy bien, encajadito, ¿eh? Totalmente, te explicas de lujo y vamos, a mí me lo has dejado clarísimo, gracias. Muy, muy interesante, gracias. Patricia, eh, mira, una cosa que, que bueno, que a lo mejor, pues ahora no lo habéis planteado, pero puede que, que os llegue el momento. Yo, por ejemplo, mi padre murió en el 18 con 94 años, pero desde el 2017 o 16 ya tenía yo la tutela de mi hermana, porque, claro, él ya no podía hacer gest las gestiones ni todo, ¿no? Y, y eso es otra cosa que, que, bueno, que se puede hacer. Eh, a mí me lo consultó la, la trabajadora de familia de mi asociación porque me comentó, yo no sé si eso será verdad o no, pues cuando ella me lo comentó, porque no lo he, no lo he, no lo he tenido que, que ver. Que si, espera, o sea, que si mi padre era el que tenía la patria potestad, que ahora ya no existe, eso, eh, y fallecía, pues la pensión de mi hermana se paraba hasta que no se gestionara la herencia y, todo, y se nombraba un tutor y todo ese lío. ¿no? Entonces me aconsejó, dice, vista de que tu padre ya está tan que no puede salir de casa, que no puede hacer gestiones y cosas, pues, pues, pues eso, pide la tutela y entonces pues lo hicimos así. La verdad es que después mi padre murió y todo ha seguido su rumbo. Hemos hecho el relevo institucional, como decimos nosotros, ala, uh -huh. sin ningún ah, problema. Perdón, un pues otro... Ay, Perdón. Nada, no, un, un segundito solamente. Eh, yo sí que me he planteado, como ha dicho ahora la compañera, que el tema de la tutela, porque ahora bueno falta mi padre, mi madre ya está muy mayor y bueno tiene muchos achaques y demás. Y entonces eh, pues eso, no tengo la suerte de, de poder contar con mis hermanos ni, ni creo que la vaya a tener. ¿eh? Yo eso ya es algo que he asumido, que al principio me cabreaba, igual algún día me sigue cabreando, pero es algo que he aceptado simplemente Y ya no me cojo esos rebotes que me cogía al principio, que me preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué todos los días. Ya he, lo he aceptado, lo llevo lo mejor que puedo y, y ya está, no hay más. Y sí que me he planteado en algún momento que tengo que mirar el tema de la tutela. O sea, que si podéis decirme dónde, por dónde puedo empezar a mirar, os lo agradecería un montón. O si en la web eh, hay algún tipo de información... Y o relativo a este tema, pues eh, indicármelo por favor y le, le bichearé en cuanto tenga un minuto. Mónica, pues es, es un yo, temazo. ¿eh? Yo te diría, primero, eh, olvidaros de la tutela. O sea, ya, no la, no la es, tutela. ya no existe. <risas> la tutela ya no existe. Entiendo que tú estés preocupada porque tanto, vale, pero la tutela pero ya la... No existe. Ahora es Curatela representativa, etcétera, hay otras dos figuras. Yo te diría Eso es la Curatela, el, eso es. En la, en la página web de. De plena inclusión hay mucho sobre eso. Eh, de hecho hay un vídeo, un par de vídeos que tenemos, que hicimos la red de hermanos precisamente con un experto jurista en todos estos temas, que los puedes ver cuando, cuando te parezca. E independientemente de eso, eh, la Federación de Madrid, o en este caso Plena Inclusión, tiene asesores jurídicos que te, pueden, que te pueden asesorar en cualquier momento poniéndote en contacto con ellos, tu asociación, donde va tu hermana. Eh, pues en cualquier momento seguro que te ayudan, pero que en plena inclusión hay mucho hecho sobre el tema y cuanto antes evidentemente mejor. Ya no es como decía Tony que la tutela sí. en tiempos, ahora ya no, ahora ya ha cambiado todo mucho, es, son apoyos puntuales, no se puede tener lo uh -huh. mismo que, a, que era uh -huh. antes, o sea, sí, pero ah. que, que vas a encontrar muchísimo, muchísimo para, para eso y si no, aquí está la red para apoyarte porque yo te puedo mandar, ese, si quieres uh -huh. los enlaces, a esos vídeos, etcétera, etcétera. Incluso documentación. Tenemos PowerPoint sobre eso, vale. esos temas. A mí me correo y yo te lo mando todo lo que quieras. Sí, pues si me dejas tu correo te lo agradecería un montón y si te agradecerías. Está en el chat, en, vale. Pues, lo he puesto en el chat tanto mi correo vale. como mi teléfono para lo que queráis, sobre todo. Perfecto. Pues sí, para eh, lo que eh, Mónica, una, una pregunta. Dime, nada más. Dime. Eh, dime, dime. Hablando de esta nueva ley tan maravillosa que parece ser que, has, que hay... Eh, sí. Sobre la tutela y estas historias. Uh -huh. eh, eh, de, de, de, creo que dijiste que era de, de aquí de Madrid, de Alcomendas. Sí, Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, hay una, una abogada que trabaja para Plena Inclusión que se llama María José Ruano que te podrá, te podrá asesorar eh, porque es especializada en estos asuntos, por si te interesa. Perfecto, perfecto. Pues la buscaré, buscaré a, a María José Ruano. Me lo voy a apuntar ahora mismo por sobre aquí. Todo, sobre todo yo creo que por tener la información. Luego en el momento sí, que vayas haciendo, sí, sí. o sea, porque por ejemplo, eh, Patricia y me decían, bueno, pues ahora de momento, pero para más adelante. Jo, es que tener la información es eh, básico. Luego Además, ya, más adelante tomaremos decisiones y tal. Pero el, el ir conociendo estas experiencias, el ir sabiendo qué le ha ocurrido a otros, Qué inquietudes va teniendo Elena, que ya no están sus padres que es la que pues, a lo mejor el día de mañana yo tengo las mismas. Este tipo de charlas, de conversaciones, de cafés es lo, que, es lo que dan. Y he de decir que egoístamente, a los que estamos un poco en la organización de cosas de la red, nos dan muchas pistas de que charlas formativas son las que nos interesan. Así que estoy sí. tomando nota. Bueno, es que esto de la ¿no? de la curatela y de las herencias y todo eso es un temazo que no se acaba, ¿eh? que ha habido ya un montón de charlas y, y hay cantidad de cosas que no se terminan de resolver por la administración y de cosas que rechinan y de incongruencias de hecho, no me de, hecho, de hecho, disculpar, tengo que ir a ver a mi madre y a mi hermana porque han ido a una sesión, a una charla sobre tutelas y curateras. O sea, ¿sí? Así que, <risa> Os tengo que dejar porque me están despejando. mi hermana tiene coche. Mira, el, el otro día, dejarlas. el otro día ah, sí. el otro día <risa> he no visto me... un dictado yo de una notaria Hablaba sobre la, la herencia y la desheredación, o no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues al final me he puesto en contacto con ella, amabilísima, un día WhatsApp. Y, y claro, le, le, le he tratado el tema de, bueno, mi, de, de un hermano que tengo yo, nosotros somos cinco contando a mi hermana con discapacidad, y uno de ellos lleva 40 años, perdido, perdido, que no que no quiere saber nada de la familia ni de su hermano. Entonces, pues qué se podría hacer ahí. Y la verdad es que es muy, muy, muy bien. y son temas, pues exactamente que se hablan de eso, de la herencia de la, de, de esta ley. Ahora no En mi caso pasa lo mismo también. Tenemos un hermano de esas características. Entonces, bueno, pues. Pues sí, me gustaría saber muchas cosas, la verdad. Saber un melón ahora aquí enorme. Pero bueno, se irá, se irá cerrando poco a poco, la verdad. No sé, cómo, como estás haciendo mil cosas, no sé si te has dado cuenta, pero Paloma te ha dejado su teléfono y te pone en el chat que te pone en contacto con María José Ruano. Es que no que quería lo... molestar, perdona. Pues... Se lo agradezco un montón. No sé cómo acceder ahora al chat. Imagino que como se quedará la charla grabada en el Zoom, ahí lo podré no. ver todo. A ver, no, el chat no? no lo vas a poder ver. No, Mónica, no, no. dime tu teléfono. Más Mónica, Eso, es más Mónica, fácil. dime tu teléfono que acabamos antes. Sí. Pues dale tu teléfono. Mónica. Mónica y... Tiene el micrófono. Mira, silenciado. apunta, por favor. Eh, dime. Vale. 636. Sí. 25. Sí. 00. 1-7. Vale, ya está. Yo Muchísimas te llamo en contacto Muchísimas y así gracias. Ya. Y gracias. oye, por cierto, veo que Isabel ya aparcó, le ha dado tiempo a cambiarse, le ha dado tiempo a estar cómoda, por favor. ¡Qué Ay, máquina! Vamos. Hola. Hola, Isabel. Ay, he tenido un día muy largo, la verdad. Hola, Isabel. Pero no quería perderme escucharos, que siempre es muy interesante escucharos a todos. Eh, no sé... Bueno, a las que no me conocéis, yo ya llevo un tiempo en la red también, soy de Vigo, y solo os voy a hacer una reflexión, porque una cosa que os he oído hablar varias veces es de cuando hay varios, aunque cambie de tema radicalmente y, me, y pase de los temas legales, pero uh -huh. voy a, a algo que habéis reflexionado varios, ¿no? de esto de bueno, cuando son, somos varios hermanos, yo, en mi caso somos ocho hermanos, eh, y, y bueno, como comprenderéis en ocho, la cosa da para mucho juego, ¿no? pero... Yo a veces pienso que, que sí que puede ser un objetivo de los que sí estamos implicados eh, sin forzar, evidentemente, manejando los tiempos de cada uno, pero si hablamos de plena inclusión, pues la inclusión eh, también, a mi modo de ver, es conseguir que, que dentro de la familia todos colaboren en esa inclusión. Eh, no sé si me estoy explicando, ¿no? A mí, eh, claro, cada uno tiene sus circunstancias y, y evidentemente a veces pues hay actitudes que no, no está en nuestra mano cambiar. Pero lo que sí está en nuestra mano es eh, facilitar esa inclusión. Yo lo dejo ahí como reflexión porque a veces nos empeñamos en la inclusión en la sociedad y, y nos olvidamos de que también porque nos afecta mucho emocionalmente, que lo habéis dicho varias veces, evidentemente nos duele, nos, nos irrita, Pasamos por todas las fases, desde la fase del cabreo a la fase de aceptar que cada uno es como es, pero creo que es una, un objetivo que tampoco podemos perder eh, nosotros dentro de nuestras propias familias, ¿no? el, el, que, el que todos estemos implicados. Y ahora lo segundo que os voy a decir, que es la parte en la que yo no quiero esperar a que se mueran mis padres para tener claro eh, todos estos temas de los que ya estáis hablando ¿no? y no quiero tampoco eh, esperar y creo que como yo hay mucha gente que justo habéis hablado muchos de los que sí ya tenéis esa responsabilidad económica o esa, pero mm, os transmito lo que yo siento que creo que también le pasa a otros hermanos no, no quiero esperar a que sea un imperativo eh, el atender a mi hermana o el estar, mi hermana tiene altas necesidades de apoyo, no es una persona, pues no quiero esperar. Bueno, de hecho, no espero. Y eso es lo que le transmito a mis hermanos. Eh, tengo otra hermana dentro de esos ocho que también está muy, muy implicada como yo, pero los otros. Y yo les repito, no, no esperéis, no esperéis a, a, saner, a conocer la asociación porque como ya faltan nuestros padres, nos queda otra. No esperéis a implicaros en la vida de, de lo que hace o no lo hace no hacen la asociación. Bueno, a mí eso me preocupa, me preocupa que hay hermanos que creo que es parte de nuestro objetivo y de nuestra labor. Y ya me callo que... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Me lío hablar Completamente y... Completamente cierto. Completamente cierto. El hecho de, de acercarnos a la entidad, de conocer la entidad, para que el día que eso ocurra, que nuestros padres falten, ojalá tarde muchísimo en ocurrir, pero para que ese día no sea un hola, no conozco nada de todo esto. Entonces, el acercarnos a la entidad, el ir conociendo, el conocer a otros hermanos, para también en esos momentos apoyarnos en otros hermanos, en esos hermanos de los que nos hablaba antes Cristina, de, que no son de sangre, que son de afinidad, que pues sí. también tenemos que estar ahí presentes en, en, en todos los momentos. Yo creo sí. que con el café de hoy hemos abierto muchísimos melones, como decía antes Néstor, y... Sí. Eh, <risa> Han surgido temas muy interesantes que pueden ir dando cabida a futuras charlas o a futuros cafés, ¿eh? porque no, no todo tiene que ser en formato charla gran ponente que nos cuenta. Eh, al final los que sabemos muchas veces somos nosotros. Entonces para algunos temas este formato de café yo creo que, que es ideal, incluso que hermanos que ya hayan pasado por ciertas experiencias sean esos hermanos los que nos puedan contar porque eh, traer a un abogado que nos cuente cómo está la ley nueva, pues es, es estupendo, pero y que sea un hermano que ya está en ese proceso el que nos cuente su visión, vamos, me parece ya brutal. Entonces, yo creo que a la hora tres, que estudiamos de los tres tratar, estoy en un proceso de cambio. Tú estás en un proceso de cambio, exacto. <ríe> es que Elena tiene para, para, vamos, para contarnos. Claro. Pues Elena, el próximo café lo llevas tú y hablamos de lo que quieras muy como me dejéis pero, pero yo creo que sí que pues podíamos ir cortando por la hora que es de que, cada sí. que se vaya a cenar vale. yo creo que es ideal que parece que nos quedamos con ganas de hablar, de hecho hay gente que ha intervenido muy poquito, una vez casi dos veces les hemos dejado hablar entonces eh, creo que es un éxito hoy cuántos nos hemos juntado a tomar café 20 personas 24, 24, he contado 24, yo en algún momento. Contado, ¿eh? Bueno, pues me parece maravilloso que casi no hemos tenido tiempo ni de presentarnos todos. De... Esto significa mucho, significa mucho, significa que tenemos ganas de juntarnos, de hablar y que al final tenemos las mismas preocupaciones. Yo creo y que es el, visto... la, el espíritu total de la red, ¿no? Lo que yo vi cuando entré es esto: este dinamismo, que todo el mundo participa, que de todos nos sentimos escuchados. ¿no? Que coincidimos en unas cosas, que en otras aprendemos. Creo que este es el espíritu de la red. Exacto. El éxito de es hoy es que la mitad, la mitad son prácticamente los que han entrado por primera vez. Entonces, pues el llamamiento ha dado su resultado. Claro que Yo. sí. Pues bienvenidos Los a todos. Generado, Mónica, Paloma, ahora. Yo voy hablar... un poco más allá. No se trata solo de compartir, no se trata solo de conocernos. Se trata de conseguir algo. Y eso es lo que quiero. Sí, Elena, que que sí. peleemos por las cosas. <risa> está muy bien que compartamos. Que está muy bien que aprendamos. Pero por hay supuesto. que pelear. Claro que sí. Hombre, si no, no estoy no... De acuerdo. Aquí, de aquí a la lucha, total. ya me fundamental. Así que... Oye, atentos a las redes sociales, a los WhatsApp que nos mande eh, Bea, porque de ahí van a surgir futuras quedadas, futuros momentos en los que compartir, en los que luchar, en los que mmm, liderar oh, oh, todo oh, esto oh, del, programa, del grupo de hermanos, y de la red de hermanos. ¿eh? O sea que atentos. Miguel, otro cuñado tenemos oh, por ahí. Bienvenido. Hola, Miguel. ¿Y las pastas? <risa> ¿Y las pastas? No, Yo ya ya no, no hay ya tengo ni conmigo. café. Ya, también ya se acabó. Oye, que se han bebido tu cerveza, yo creo, ¿eh, José Miguel? La respuesta es sí. Así que nada, pues eh, muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros estos, estos ratitos y, y que nos vemos en la próxima quedada que se nos ocurra. Así que tenemos... Estamos deseándolo. Las orejas abiertas sí. para, para ver qué es lo que, lo que nos hace falta a todos. ¿Vale? Sí. Vale. Y ya bueno, vamos coincidiendo. En Muchas momento. gracias. De gracias. verdad, escribir un WhatsApp, de lo que hay A todas. Hasta a Bea y que os metan las listas de distribución. Entonces, por, ahí vale. tenéis, por ahí tenéis correo y teléfono también, sin problema. Claro. Adiós. adiós. Sí, lo acabo de, claro, de ver no en el chat. Fenomenal, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. adiós, adiós. adiós, gracias a todos. Muchas gracias. gracias, de verdad, la verdad es que ha sido muy bonita la, la reunión. Yo lo siento que he llegado un poquito tarde, pero solamente quería aportar un poquito el agradecimiento porque, porque me parece una iniciativa muy buena y solamente el hecho de escuchar gente que tiene en la cabeza las mismas cosas que nosotros siempre tenemos ayuda un montón, la verdad. Claro que sí. Pues Marta, cógete los contactos y nos vemos en otras ocasiones, de verdad. Espero que ver sí. Si es que Asila, el... ella, como le comentaba a Néstor, me ha pillado de mudanza todo esto y luego la verdad es que no, no he recibido nada más desde que, desde que entré en contacto con vosotros. No había recibido ningún email hasta este de esta reunión, pero ahora ya voy a escribir a Bea para que me pueda añadir ahí en los grupos. Exacto. Perfecto, Marta. Pues un abrazo, de verdad. Cuidaros Adiós. mucho. Igualmente Venga, Susana, Dios. Cristina, Julia. Muchas gracias. Amigos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Cuidaros mucho. Igualmente. Bueno, Cristina, pues también Cristina López. Un besazo para ti también. <risa> gracias, gracias, Raquel. Muchas gracias. Cuidaros, cuidaros muchísimo. Venga, chao.